Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este espacio, en esta segunda sesión de este diplomado en eh, educación y memoria. Eh, en esta segunda sesión estaremos eh, trabajando eh, el tema de eh, actores del conflicto armado en el centro de Colombia eh, desde las aproximaciones de la perspectiva multiactor. Y eh, para ello... Eh, el día de hoy, eh, eh, Andrés Restrepo Correa nos acompaña desde la Comisión de la Verdad eh, en, la, en las intervenciones al respecto. También tendremos al profesor Cristian Bejarano de la Universidad eh, de uh -huh. Cundinamarca y tendremos a Joana Andrea Jiménez de eh, Sur. Eh, entonces, eh, este, esta segunda sesión hace parte de este diplomado. Que se ha venido construyendo desde hace unos meses junto a la Comisión de la Verdad, la Universidad del Tolima y la Universidad de Cundinamarca, junto eh, con una coordinación de la Universidad Sur Colombiana. Eh, entonces, este eh, espacio se ha construido para profesores y profesoras de educación básica y educación media de colegios en los departamentos de Cundinamarca de el Tolima, del Huila y también hemos eh, tenido profesores de Caquetá de eh, Putumayo así como eh, también participan eh, consejeros de paz de diferentes municipios de estos departamentos a todos ellos eh, les enviamos un saludo eh, también les mandamos pues eh, todas las eh, los saludos pues por, por lo que vienen haciendo junto con los estudiantes de práctica de las universidades que están organizando este evento y damos entonces apertura a esta segunda sesión del diplomado. Eh, para ello empezaremos con eh, el profesor Andrés eh, Restrebo Correa. La lógica de intervención el día de hoy será seguir una línea de tiempo que empieza en la década de los 60 y eh, eh, los expositores intentarán hacer entonces un seguimiento por décadas para finalmente eh, entrar a una perspectiva eh, contemporánea viéndolo en, lo, en una escala regional, vista desde el Sumapaz dinamarqués y desde el Sumapaz Amplio, y también desde una mirada nacional y, o, y otra también regional, eh, vista desde El huela Entonces, eh, es un placer dejarlos a ustedes con el profesor Andrés Restrepo Correa, quien empezará con esta sesión. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en esta tarde de hoy, en este diplomado. Pues les doy... Vale, muchas gracias, pues cuando nos invitaban a realizar este ejercicio con el diplomado, eh, nos daba mucha inquietud poder dar una mirada en un primer momento de lo que podemos considerar como los actores del conflicto en la región centro-andina, pero también en todo el país. Y poder comprender esa noción de actores del conflicto desde una mirada no convencional, es una mirada que nosotros les queremos invitar a dar un recorrido mucho más profundo por esa noción de actores, eh, y más que todo cuando se trata de países como Colombia, con una historia tan particular como la nuestra. Eh, yo creo que es muy importante tener una noción más amplia y por eso eh, han ustedes visto que la sesión de hoy eh, tiene el concepto de multiactores y yo quiero que empecemos por allí porque eh, entendamos que el conflicto armado en Colombia ha sido un conflicto eh, de larga duración donde eh, las responsabilidades, los, los participantes, los hacedores del conflicto no se pueden encasillar en un solo actor eh, ni en dos o tres o cuatro actores sino eh, comprender el conflicto armado en Colombia y toda la historia de nosotros como sociedad eh, desde una noción de la intervención de múltiples actores <coughs> me refiero a que esa historia del conflicto no es una historia unicausal ni tampoco tienen una explicación en el proceder de un actor determinado en el país sino que ha sido realmente el desenlace de la interacción de múltiples actores que en cada periodo de su tiempo pues, han ocupado un lugar predominante y decisorio, digámoslo así, en lo que han sido las dinámicas del conflicto, sus afectaciones, sus impactos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es como eh, lo importante eh, a manera de introducción. Entender el conflicto armado desde una mirada de múltiples actores. Y cuando hablamos de múltiples actores, entonces estamos entendiendo que es una geografía nacional donde hay unos conflictos <coughs> que, perdón, que se caracterizan por el uso de las armas, eh, donde hay también una serie de problemas sociales eh, entre esos actores y que en el centro de, de todas las conflictividades que hay entre los actores pues están eh, dos elementos sustanciales para la historia del país, que es, eh, uno, la construcción de, de, de la nación, la construcción del Estado-Nación, y, y, y, y quién hace uso de él y quién está al frente eh, en las riendas del poder del Estado. Eh, entonces, esa disputa por el Estado, ahí hay una gran diferencia entre los actores. <coughs> y dos, el lugar que ocupan esos actores en la economía y en la generación de Producto Interno Bruto, e incluso pues en la en el enriquecimiento a partir de esas economías nacionales ahí vemos dos, dos, dos grandes sectores que se disputan por el poder de, de esos elementos de, de, de, eh, de interacción entre esos actores el poder del estado y, y, y la hegemonía económica o, o en términos estrictos la acumulación pues de capital si nosotros vemos por ejemplo este segundo actor eh, nosotros vemos que todos aquellos sectores eh, sociales, eh, industriales, económicos, productivos, nacionales, multinacionales, eh, incluso cooperativos, solidarios, todo ese eh, amplio sector de las economías, pues tiene un relacionamiento que está mediado obviamente por, por digámoslo así, por la mercancía, por, o sea, hay unas relaciones eh, eh, eh, económicas, unas relaciones sociales de producción donde per se hay grandes conflictos un ejemplo de eso son todos los fines de año con el salario mínimo y las negociaciones del salario mínimo que pues siempre termina perdiendo el trabajador entonces eh, ese tipo de conflictos entre esos sectores pues hacen que eh, colombia tenga unas dinámicas propias de esos conflictos que son dinámicas complejas como por ejemplo eh, eh, la inequitativa distribución de la tierra o el acaparamiento de tierra o la acumulación de tierra eh, que pone pues en riesgo a un eh, más o menos eh, la balanza en Colombia de la acumulación de tierra está es, es, está más o menos entre el 87% eh, eh, de la tierra está en manos del 10% y el 87% de los colombianos eh, se reparten el, el, el, el el 13% de la tierra que queda, es más o menos la relación de la tierra es así, entonces donde hay disputas muy profundas en esos sectores, como por ejemplo esa por el acceso a la tierra, y en otros sectores del Estado, donde se articula toda otra parte de la sociedad, de esa que podemos denominar la ciudadanía, pero también eh, todos los funcionarios, instituciones, organismos, eh, por supuesto, empresas, contratistas, partidos políticos, eh, alianzas, facciones, eh, etcétera, una multiplicidad de sectores que están jugando allí en ese marco de la disputa del poder del Estado. Eh, eh, alguien diría, Andrés, pueden ser los mismos los que estén jugándose eh, eh, el poder de, de la tierra y el capital en Colombia a quienes están jugando el papel el poder del Estado, los que están disputando es el poder del Estado. Sí, pueden ser los mismos. Y ahí aparecen unas categorías bien interesantes y, y unos actores que van surgiendo en la historia del conflicto en Colombia y que solo puede entenderse desde una mirada de que primero se comprenda la existencia de esta multiplicidad de, multiplicidad de actores, pero segundo, que se entienda que cada uno de esos actores tiene también intereses, sí, tienen repertorios de actuación, es decir, se comportan de una manera particular, un ejemplo, paramilitares, guerrilla. Eh, y otra característica es que entre ellos existen una serie de correlaciones. Eh, así tengan intereses diferentes y así tengan eh, eh, formas de actuar diferente, eh, modus operandi diferentes, eh, han existido históricamente una serie de correlaciones entre estos actores, eh, desde el origen de, de, de este mismo conflicto de la segunda mitad del siglo XX eh, eh, hasta la actualidad, pero esas correlaciones han complejizado las tramas y han hecho que Colombia viva alianzas o relaciones entre actores eh, que como ha sido por ejemplo esa relación de fuerza pública y paramilitares que ha sido una eh, relación nefasta para el país, y, y que se representa en temas como las ejecuciones extrajudiciales que eh, vamos a hablar al final de, este, eh, de esta sesión sobre ese tema tan importante. Entonces, ese es un elemento clave, tener en cuenta eso, si los objetivos de los actores, sus modos operandi, sus correlaciones. Y finalmente, eh, que esos actores eh, son actores que han pervivido en el tiempo, que se han sostenido, un ejemplo, iglesia, Partido Conservador, por lo menos, han estado de manera determinante en los últimos 70 años de historia del país, de historia política del país, pues, tomando las riendas y las decisiones y el rumbo del desarrollo de, de Colombia, y, y que esos actores en el transcurso de esos periodos de tiempo, entonces también eh, van variando sus repertorios, van transformando sus objetivos, eh, pero se mantienen algo bien particular en Colombia, en la democracia colombiana, que se mantienen son las castas, como los apellidos, esas tradiciones familiares que, que, que siguen gobernando, un ejemplo cualquiera, los Lleras, los, los Pastrana, eh, no sé, los Londoño, los eh, Santos, etcétera, que son nombres familiares a nosotros, eh, y los pobres mortales, que, y también eran familiares, por ejemplo, para esos eh, congéneres nuestros de la década del 50, del 60, del 70, que uno dice, es decir, hay actores que se sostienen en, en ese trasegar del tiempo, y que eh, son decisorios para ciertos momentos de la historia de Colombia, donde eh, que uno podría denominar coyunturas, eh, en el tiempo, en la historia de Colombia, donde el país habría podido generar grandes transformaciones, como la constitución de 1991, pero que el sostenimiento de estas familias en la esfera pública, en el poder del Estado, en, el poder, en la economía, pues eh, eh, hizo imposible que hubiese una apertura tanto en la economía, en la distribución de la riqueza, o también, por ejemplo, en la democracia, en la participación de los partidos, en la participación electoral. Y alianzas entre actores, correlaciones tan graves como uno podría decir, esa correlación de las élites el, el, eh, y los partidos políticos con las élites eh, que manejan la economía del país, eh, las fuerzas militares, los grupos paramilitares, entonces se van dando correlaciones que son bien complejas, se entender en la historia de Colombia. Yo quiero, como eh, a manera de introducción, dejar eh, allí, pero les quiero invitar a que demos un, un recorrido eh, eh, eh, por la historia de Colombia con la óptica del multiactor, con la óptica que les acabo de decir de, de que son actores que se... se eh, perviven en el tiempo, van transformando sus prácticas, se correlacionan, determinan la vida de, del país y finalmente en suma es todo ello y todo su accionar y todo lo que ha sido el rol de, de, de, de, de estos actores en Colombia los que han he construido el tipo de estado nación que tenemos el tipo de democracia que tenemos que uno podría en este orden de ideas de lo que les he contado resumir una democracia en colombia como como una democracia de, de una participación restringida muy restringida eh, de minorías muy restringidas eh, dos una, una una acumulación de la riqueza y la tierra exagerada las más inequitativas del mundo y, y tres un elemento fundamental que es el, el, el, el, el uso de la violencia para dirimir todo tipo de las tres conflict de, de las conflictividades en estos dos grandes sectores del poder en Colombia. El uso de la violencia y de aparatos militares y de las armas y, y de estrategias de guerra, de planes militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Les voy a pedir que me permitan compartirles una, una breve presentación que hice hice para ustedes, entonces eh, vamos a voy a compartirles ya mismo, eh, espero que lo puedan ver, eh, voy a mostrarles algo que hemos realizado desde la comisión de esclarecimiento de la verdad eh, para ustedes, eh, voy a ver si eh, la puedo presentar de esta manera. Eh, y acá vamos a dar esa mirada eh, por este proceso del desarrollo histórico del conflicto armado en Colombia. Y hay una primera enseñanza que, que, que quiero dejarles en, en, en este inicio, en estos minutos, y es que la Comisión de la Verdad para Comprender el Conflicto Armado en Colombia eh, construyó eh, unos, unos periodos de tiempo donde podíamos ir, ir mirando... Eh, lo que pasó en el conflicto en Colombia. Eh, acá están eh, seis periodos de tiempo muy importantes, eh, uno, uno de ellos, el primer periodo de tiempo es ese periodo de contexto entre 1944 y 1958 cuando eh, la hegemonía liberal se iba perdiendo, se montaban los conservadores hasta casi el, el, el, el, el, lo que denomina la Comisión de la Verdad, la Guerra Civil y el Pacto Político El segundo periodo de, de, del, del conflicto que entendemos en la Comisión de la Verdad, o, o, o mejor el primer periodo porque el anterior del 44-58 es un periodo de contexto, ahí hay un elemento central y es que eh, a la Comisión de la Verdad como mandato nos dan eh, eh, el estudio del conflicto en Colombia desde 1958, pero nosotros para entender el conflicto decimos hay que comprender lo que pasó entre 1944 y 1958, todo el tiempo de la dictadura del general Rojas Pinilla. Y establecemos ese segundo periodo de la paz política, cómo se transforma en una guerra a partir del Frente Nacional, casi que hasta eh, la presidencia de eh, Julio César turbay Ayala en 1977, eh, en 1978. Eh, el, el segundo periodo se denomina la guerra sucia y el fracaso de las paces eh, que es un periodo que va desde desde ese desde ese estatuto de turbaya ya el estatuto de seguridad de turbaya ya hasta hasta el año 1991 con la constitución política de Colombia y eh, finalmente unos periodos de cierre el tercer periodo que la comisión le llama el desmadre el desmadre de la guerra en Colombia, desde 1991 hasta el 2002, desde la constitución política del 91 hasta el inicio de la era de Álvaro Uribe Vélez y un cuarto periodo que fue todo el tiempo de Álvaro Uribe Vélez hasta cuando se firma la paz en el 2016. Hay un momento de posacuerdo del 2016 al 2021 que es otro periodo donde el conflicto se transformó de una manera muy diferente. Entonces, eh, eh, miremos los actores. Desde esa mirada multiactor eh, que estuvieron en cada uno de esos periodos. Entonces, si vemos el primer periodo de 1944 al 58, es un periodo que se caracteriza por la actuación de, de, de, de los partidos liberales y conservadores, pero también del Partido Comunista y la Iglesia como principales actores de esa disputa por el, el Estado y por la tierra. Eh, y esas son las historias de, de cómo actuaban estos actores en ese momento. Ahí, ahí vienen esas historias de las masacres de liberales y de conservadores que, que, que asesinaban masivamente, pero también de las historias de, de esos curas que se quitaban la sotana y sacaban los fusiles para ir a matar liberales y, y de los comunistas creando guerrillas y, y, y tratando de tomarse el poder político del Estado en, en Colombia. Entonces, eh, miren por qué es tan importante entender la interacción de los actores, porque es esa interacción la que define la realidad de la gente, la realidad de las, de las masas, de, de, de un Estado-Nación. Y esas formas de actuar y, y esos objetivos de estos liberales, conservadores, comunistas, la Iglesia... Eh, eh, se, se determinan un, eh, tal vez uno de los periodos más sangrientos de la historia en Colombia donde las muertes y los desplazados y los desterrados eh, eh, eh, tienen cifras abominables, entonces eh, eh, eh, es, es, es, es, esos eran esos actores de ese momento y la iglesia era así viendo los actores desde otra óptica una óptica más social, uno diría claro, en esa época las víctimas lo, lo, la población civil eran eran colonos, eran campesinos, eran pobladores urbanos también, pero habían también otro, esos, esos otros sectores en armas eh, muy articulados, digamos que eh, casi que, con, que haciendo, integrando eh, esos actores liberales, conservadores y comunistas, que eran las guerrillas, las autodefensas, los militares, la policía, los bandoleros y por supuesto la la intervención del hermano del, del gran hermano Estados Unidos que ha estado siempre en la guerra de colombia asesorando eh, el, el, el, las formas y pues como la política militar de colombia eh, hay un actor acá que pronto no ven en la pantalla que dice terratenientes y es y es y es ese sector eh, precisamente que en colombia eh, eh, desde muy temprana eh, eh, desde muy temprano de este siglo del siglo 20 empezaron a acaparar grandes porciones de tierra. Imagínense que eh, el, la, el acaparamiento de tierra en Colombia en este periodo, en el 44, el 58, era un acaparamiento que estaba muy ligado a la modernización del país. Y los, lo, lo, el Estado en, en ese momento, el Estado de los conservadores a partir del 44 y, y después también el gobierno de, de, de Rojas Pinillas y el Frente Nacional lo siguió haciendo, tuvo como política la entrega de tierra baldía del Estado, tierra pública de los colombianos, la entrega eh, eh, a multinacionales e incluso pues, a terratenientes locales que tuvieran la capacidad de, de desarrollar áreas eh, y, y generar trabajo y desarrollar las áreas, es decir, se entregaban porciones de tierra gigantescas a, a, a, a terratenientes que decían podían eh, modernizar eso y finalmente nunca lo modernizaban, pero un gran acaparamiento eh, legalizado de, de, de tierras. Entonces, eh, esa alianza allí muy tempranamente, mientras se terminaban los, los liberales y los comunistas eh, eh, eh, y los terratenientes, eh, se adueñaban de buena parte de la tierra pública del país y esto hizo que el país, pues como dice este título, genera, entrara también una guerra de civil, y en un pacto histórico donde fueron eh, excluidos precisamente los comunistas, los campesinos, los colonos, los pobladores urbanos, las guerrillas eh, eh, y, y muchos pobres pues del campo que fueron excluidos de este pacto político, pero que también era un pacto por la tierra. Los mismos excluidos del campo los desposeídos del campo eran los mismos que finalmente se alzaban como guerrillas, como bandoleros o como eh, eh, partidos comunistas y, o, o, o, o en lo que se llamó incluso eh, eh, durante este periodo de tiempo el, el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, una facción del liberalismo que recogió a muchos guerrilleros y que fueron pues también asesinados, el MRL fue casi que exterminado, mucha de la gente del MRL que quedó de esta época, y eh, sobrevivientes en los años 70, integran la NAPO en los años 70, la, la Alianza Nacional, eh, <coughs> y, y, y la integran, y, y, pero finalmente es el MRL casi que exterminado. Si nosotros vamos a ver algo, algo, algo rápido... Y nosotros vamos a ver, eh, eh, algo rápido, porque el tiempo corre, pero eh, una, un, una noción ahí sobre el conflicto armado es que eh, en, en estos territorios nuestros, Huila, Tolima, de Cundinamarca y Boyacá, en este tiempo eh, eh, a este territorio se le consideró como una zona declarada como de perturbación del orden público, entre ellas Sumapaz también. Eh, y, y donde habían organizaciones y movimientos agrarios, movimientos liberales, comunistas, que, que buscaban eh, de, demandas en mejores condiciones de vida, de tierra, de trabajo, de vivienda. Pero la respuesta que hubo del Estado, de las élites del Estado, de los partidos conservadores, las fuerzas militares, eh, eh, los terratenientes y partidos eh, de, de, del Frente Nacional fue eh, eh, generar una estigmatización sobre esos territorios, fueron considerados zonas rojas y fueron declarados como zonas de operaciones militares. Esto significa que esos territorios, zonas rojas, que eran una amenaza a, a, a los intereses de, del Estado en ese momento, eh, del Frente Nacional, pues la la el tratamiento que se le da es un tratamiento armado. En ese tiempo, por ejemplo, en el 54 habían organizaciones sociales muy ricas, había un tejido social también muy importante, por ejemplo, en Sumapaz estaban los sindicatos, las, los agrarios de Sumapaz, las juntas de Colono, en el Tolima estaban las ligas campesinas, la, la, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, los resguardos, en Eguila estaban los agraristas, las ligas campesinas, las ligas indígenas, también la NUC, las cooperativas. En Cundinamarca estaban ligas campesinas, sindicatos, movimiento agrario. Había una riqueza también del movimiento social que fue, como durante muchos años en Colombia, pues eh, aplastado. Eh, hay, hay, hay, hay, hay una mirada muy chévere cuando uno ve esto desde la lógica multiactor y le permite a uno mirar muy profundo. Por ejemplo, desmenuzar esas realidades más pequeñitas y ver cómo eh, habían también organizaciones cívicas, procesos más chiquitos como comités de mujeres, comités de juventudes comités de paz comités pro provivienda, etcétera eh, y, y actores desde la ilegalidad y la legalidad desde la legalidad están las fuerzas armadas estaban los, los, los aparatos de inteligencia de las fuerzas armadas, el SIC, el DAX y desde la legalidad desde la ilegalidad, perdón, estaban los sicarios, las seguridades privadas, los, los campesinos los, eh, los bandoleros, los, los, las cuadrillas armadas. Imagínense en ese mapa de la Colombia en esos años, del 44 al 58. Uno dice, wow que se parece un poco a, a, a lo que vimos ahora, pero tal vez era mucho peor. Y en, ese, en el primer periodo, si, si pasamos de periodo ya para que el tiempo nos corre, si, para, si pasamos de periodo, y vemos eso, lo que pasó en ese tiempo de 1958-1977, pues eh, como referente quiere decir y recordar que eh, en ese tiempo inicia el Frente Nacional, se declara eh, eh, eh, estado de sitio eh, eh, en, en, el, eh, en una parte del territorio nacional, es decir, estado de, de, de sitio en unas zonas que eran las mismas zonas que les hablaba ahorita, zonas rojas. Y, y se les declara zonas de operativos militares, ahí estaba el Huila, estaba el Tolima, con Cundinamarca, Boyacá, eh, y, y continúa el estado de, de sitio en el 58, y, y empiezan a crearse también una serie de eh, organizaciones a nivel municipal llamadas Defensas Civiles, en otras partes Guerrillas de Paz, eh, impulsado por el gobierno del Frente Nacional y del Partido Liberal y Conservador, pero como una iniciativa de Estado de armar a sectores eh, eh, eh, como... Eh, que estaban proclives al, a, a, al, al Estado, eh, armarlos en, en, en, en defensas civiles y prepararlos pues como para esa, esas guerras y esos ataques que se daban de las guerrillas. Si uno mira rápidamente los actores de ese momento, uno, eh, ampliamente uno dice, bueno, estaban los liberales, los conservadores, estaba el Frente Nacional, los partidos comunistas, ya no era solamente un partido comunista, había otros sectores de partidos comunistas, la iglesia, por supuesto, el campesino y el colono, que es el despojado eterno y la las víctimas mayores de, de, de, de este país con, con las etnias. Y, y, y bueno, y, y eh, los obreros inicialmente, los profesores y los estudiantes, con un trabajo muy fuerte, eh, sobre todo en 19 desde 1970 a 1977, que son siete años de movilizaciones estudiantiles y de todo el sector educativo, donde por primera vez el país conoce la represión por parte de la gendarmería, de la fuerza pública, eh, de la policía hacia los manifestantes, donde empiezan también una situación muy parecida a la que estamos viendo hoy en día, en todas las ciudades donde habían manifestantes, eh, la fuerza pública a, a, a, pues a, a desbloquear, agredir, atacar, eh, y con el agravante de que fue también una época del el año 1970 a 1977 donde aparecen otros sectores muy fuertes como ese campesinado en busca de tierra y se da una ola en todo el país de, de, de campesinos buscando tierra eh, porque no tenían dónde vivir y, y, y metiéndose a las fincas de los terratenientes a quitarles la tierra, eh, a recuperar tierra, a desalambrar la tierra. Y, y, y, y la policía y los terratenientes a responder de manera violenta eh, a los campesinos. Algo muy similar a lo que se dio en 1940 también en Colombia, donde las terratenientes y las ligas campesinas, eh, que Gonzalo Sánchez, el, el sociólogo tolimense, también tiene un libro sobre ligas campesinas en Colombia, narra allí y nos muestra cómo en los 40 los terratenientes, con las policías y los alcaldes, también se iban a quitarle la tierra a los campesinos y a los indígenas y en los 70 vuelve y ocurre lo mismo y se da en ese entonces la creación de lo que se llamó la, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que hoy vive... Eh, y que hoy existe también en algunas partes como en el departamento del Huila. Otra gente clave en nuestra región, los esmeralderos allá en Boyacá, Cundinamarcas, Cundinamarca, y, y esas bandas conservadoras, esos ejércitos privados que se empiezan a gestar allí alrededor de esmeralderos y de terratenientes y que después se vuelven paramilitares. Clave que eh, las guerrillas para el en, el en el 77 ya se tenían, se había creado el ELN, las FARC, el EPL, el M-19, eh, y otros como la ADO, eh, que eran las autodefensas obreras, que eran unas guerrillas urbanas, y todas haciendo golpes y operativos. Y por supuesto, la historia de los militares y las policías creando eh, eh, planes militares muy lesivos para la población civil. Entonces, este año el 77 eh, eh, es un año, es un año un poco. Eh, eh, muy interesante eh, eh, además porque en el 77 el estado ante la proliferación de, de la resistencia armada de la resistencia civil de, de todo eh, la incapacidad de unas élites de, de, de construir un proyecto de estado nación eh, unas élites que prefirieron eh, restringir la política y usar la fuerza para, para, para evitar eh, esas aperturas políticas, pero que también eh, eh, pudieron pues llevar al país a una situación de conflicto tan estremecedora. Eh, para este momento, eh, este periodo se cierra con la presidencia de, eh, el, el, el, eh, de Julio César Turbay. Eh, ju eh, Julio César eh, fue un hombre que aunque era del partido eh, liberal, eh, Julio César, decide implementar el estatuto de seguridad como política que, eh, más fuerte que un estado de sección, un estatuto de seguridad donde eh, la ley penal militar eh, cobijaba a todos los eh, eh, delincuentes civiles o delincuentes políticos, que estuvieran en contra del régimen eh, en ese momento eh, es un tiempo muy doloroso por ejemplo en el huila profesores y estudiantes de pitalito y varias partes del norte del centro del huila eh, fueron capturados después de las marchas de 1977 eh, fueron desaparecidos otros fueron eh, apresados eh, en, en cárceles que estaban bajo la autoridad de, de la, de, del ejército y, y entregados eh, a muchos, que los que sobrevivieron después, ya los habían dado por desaparecido, pero de, después de que eh, se da la amnistía en 1982, muchos salen libres y logran regresar a, a, a sus casas, profesores que por haber salido, haber salido a una manifestación fueron detenidos y, y llevados presos, por ejemplo a Neiva, donde queda hoy la biblioteca departamental del Huila, era la antigua cárcel del Huila y fue usada entre 1977 y 1982 como una prisión del ejército para líderes políticos, eh, activistas, líderes estudiantiles, líderes campesinos, eh, todos acusados de pertenecer o al o o M19 o al Asfaro. O, o, o, o eso fue una persecución a la oposición de una manera eh, muy impresionante. Entonces, me parece clave ahí como... Como entender esto, yo quiero cerrar un poco este, esta intervención eh, eh, adentrándome un poco en el periodo siguiente que ya va a tratar eh, el, el otro profesor, pero, pero quiero mostrarles algo muy sencillo sobre el comportamiento de los actores armados en este periodo del 77 al 91. Solo como abre boca les voy a mostrar estos mapas. Y este mapa, por ejemplo, son mapas que... Eh, eh, se refieren a los asesinatos o a los homicidios donde son responsables eh, la fuerza pública eh, en esta región. Eh, este mapa es del 78 al 91 y estos colores que ustedes ven acá son, es donde la fuerza pública cometió homicidios. Sur del Tolima, Sur del Huila, Algeciras, Huila, Iquira, Norte del, del Huila, Cundinamarca, Sumapaz, Boyacá, es decir... En ese periodo y miren dónde estaban por ejemplo los guerrilleros estos son los lugares donde los guerrilleros eh, grupos guerrilleros eh, cometieron homicidios miren miren todo casi todo el, el, el, el centro del país y ahora miremos los paramilitares no perdamos de vista el centro del país pero miren se desocupa más en el centro y se extiende hacia toda la periferia de la región y de todas maneras con presencias muy fuertes en el centro como en el sur del Tolima, Cundinamarca, sur del Huila, por ejemplo. Entonces, eh, hay clave entender esas confrontaciones militares y cómo lo, el producto de todas esas confrontaciones y correlaciones armadas fue la victimización de los colombianos y una capa más pobre de los, de los ciudadanos. Entonces, yo quiero como, como dejar allí... Eh, de, dejándoles mostrándoles este mapita de también de actores que rápidamente intervienen en ese tiempo gente que aparece como los cocaleros los movimientos sociales más guerrillas eh, etcétera entonces eh, pues esto es como algo que les tenía preparado y ahorita les vuelvo a mostrar algo pero quiero como contarles ese, ese aspecto de la historia. Al final vamos dando algunas conclusiones y vamos recogiendo algunas preguntas también por el chat. Por favor, las inquietudes que tengan, las preguntas, no las olviden y no las pueden ir dejando en el chat. Muchas gracias. Eh, muy bien, Andrés, muchas eh, gracias por esa primera intervención que, como lo dijimos, eh, nos sitúa temporalmente, pero con estos mapas que nos presentas, también hacemos una aproximación espacial eh, en referencia a estos actores, no, esos actores que eh, actúan eh, como actores individuales, pero también en alguna parte de las listas que nos mostraban de estos eh, actores, también eh, hay momentos en los cuales hay interacciones, es decir, esas alianzas dentro de esos momentos de, de guerra o de esos momentos de, de violencia eh, eh, resultan interesantes. Ya entonces entrando en esta parte de los ochentas y noventas, el profesor, eh, eh, ay, perdón, eh, Cristian Andrés e. Bejarán de la Universidad de Cundinamarca nos acompaña entonces con su intervención al respecto. Los dejo con él. Eh, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí se me escucha? escuchamos perfecto y te vemos perfecto también. Bueno, muchas gracias. Eh, no sé, yo tengo acá algo compartido, no sé si se está compartiendo. Sí. Listo. Sí, lo estamos viendo. Si quieres de pronto le, le das presentar, exacto. Y ahí lo estamos viendo. Listo. Bueno, dando continuidad un poco a lo que el profesor Andrés señalaba, yo acaso lo retomo a algunos de los actores que, que él tenía allí, pues un trabajo mucho más más juicioso desde la comisión, donde tienen un panorama más amplio, yo solo me quiero centrar en algunos de ellos. Entonces, como bien lo decía el profesor Andrés, acá estamos en un periodo que algunos autores han denominado como el del lento desmonte del Frente Nacional, ya que si bien el Frente Nacional se acaba formalmente en 1974, va a seguir eh, presente la hegemonía conservadora y liberal, por lo menos de una forma contundente hasta lo que sería la constitución de 1991, ¿no? entonces allí vamos a tener eh, gobernantes de estos dos partidos, pero no solo ellos, sino que además la burocracia del Estado se va a continuar repartiendo de una forma parecida a cómo funcionaba en el Frente Nacional, que era una forma milimétrica en donde se intentaba una paridad en, en la burocracia tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Entonces en este caso estamos en este proceso de desmonte, y eh, digamos que esto mantiene lo que el profesor Andrés señalaba, y es una, eh, un sistema democrático bastante restringido, manteniendo las condiciones que se venían presentando desde la década del, del 50, en donde básicamente quien no estuviese afiliado a estos dos partidos difícilmente podía tener algún tipo de representatividad política. Y en esa medida... Si tenemos en cuenta que este, esta, este cierre de los espacios políticos y democráticos es uno de los muchos elementos que ayudan a comprender el surgimiento de las guerrillas, pues en este periodo, en este periodo se van a seguir creando nuevos grupos guerrilleros. Eh, un poco utilizando esta división ya un poco clásica de las guerrillas de primera generación, entonces pues eh, las FARC, el ELN, el EPL... Y lo que serían las guerrillas de nueva generación, un poco más, si se quiere, heterodoxas, eh, en donde ya estaría el, el M-19 y las que prosiguen allí, como ya lo había dicho el profe Andrés, eh, la ADO, la Autodefensa Obrera, pero también va a aparecer el, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el MIR Patria Libre, el, el Frente Pedro León Arboleda, etcétera, etcétera. O sea, lo que se va a seguir mostrando que en unos procesos de radicalización de todos estos sectores que eh, se consideran que su participación dentro del, del espacio democrático está casi que cerrada y que la única forma de poder acceder a ella es a través de la vía armada. Entonces, allí tenemos a las guerrillas eh, eh, profundizando el, el conflicto armado. Yo acá en esta eh, vemos ahí una imagen de lo que va a ser en su momento eh, la Coordinadora Nacional Guerrillera, porque en la década de los 80 va a suceder que van a haber unos eh, proyectos de confluencia de la insurgencia colombiana. Entonces, por un lado vamos a tener, la primera va a ser la trilateral, que va a estar el LN, el PRT y el Mir Patria Libre, que son las organizaciones que no van a ser parte de los diálogos de paz que se van a dar durante el gobierno de Belisario Betancur. Por su parte... Eh, las otras organizaciones sí entran a diálogos, eh, entiéndase las FARC y el, el, el M-19 y el EPL. Posterior a que estos diálogos eh, fracasan en cada organización por, por diferentes motivos, pero pues eh, básicamente algunas de ellas aprovecharon este espacio para acumular fuerzas eh, militares, viendo que no había una real eh, intención de negociar, Mientras que el Estado pues también estaba eh, aprovechando este momento para implementar políticas legales e ilegales de combatir a la insurgencia y entonces allí pues ya están estas relaciones con el, con el paramilitarismo y cuando estos procesos se terminan entonces se van a dar estas confluencias que va a ser la coordinadora nacional guerrillera en donde van a participar todas las, todas las guerrillas del país con excepción de las FARC. posteriormente cuando las FARC ingresan, pues lo que van a crear es la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, acá pues ya también eh, tenemos al movimiento armado Quintín Lame, ¿cierto? Una guerrilla de tipo más eh, identitaria, eh, otras que ya se habían acabado, eh, por ejemplo, el Frente Ricardo Franco, que había hecho parte de la coordinadora nacional guerrillera, eh, procesos de fusiones entre organizaciones como el MIR Patria Libre y el LN que van a dar origen a la Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional. Entonces, este es un poco como el panorama eh, de las guerrillas en ese momento, intentando eh, confluencias, eh, sacaron periódicos, el periódico Colombia Viva, eh, algunos autores como, como Eduardo Pizarro dice que, que estas, estos proyectos fueron más unas máquinas de sacar comunicados y no tanto de acciones, eh, pero pues estaba la dificultad de eh, poder eh, ligar las ideas que, que estas guerrillas tenían, ¿no? Pues porque sabemos que venían de diferentes tradiciones comunistas, socialistas, maoístas, ya las de esas que se podrían llamar de segunda generación, un poco más ancladas al pensamiento latinoamericano, retomando héroes y figuras de la historia latinoamericana y nacional. Entonces, eso hacía... Eh, que fueron, digamos, bastante difícil, eh, un proyecto concreto de confluencia de las organizaciones, sumado a que eh, habían organizaciones que eran mucho más eh, poderosas en términos militares y económicos que otras, y eso llevaba a posiciones hegemónicas que hacían que las organizaciones más pequeñas sintieran que no eran muy tenidas en cuenta y que básicamente debían eh, subordinarse, un poco es el caso cuando el Mir Patria Libre se fusiona con el LN, el PRT también estaba en ese proceso y el PRT de decide que no, porque básicamente era como eh, incluirse al, a la estructura del LN, pero pues eh, perdiendo todas sus particularidades. Ese es un poco como, como, como por ese lado de, de las guerrillas. Por el otro lado, pues entonces tendríamos mmm, al paramilitarismo y al narcotráfico, ¿cierto? De, de esto sí voy a decir solo un, cosas muy, muy genéricas. Y es que, como lo decía el, el profesor Andrés, con el Estatuto de Seguridad, pues se van a crear unas condiciones, o el Estado va a crear unas condiciones más bien, para eh, combatir la insurgencia, ¿cierto? Digamos, ese es el pretexto. Y con ese pretexto se van a empezar a conformar, eh, ya estas de forma un poco más articuladas, estas, estos grupos que, de autodefensa que después van a dar eh, el salto al, al paramilitarismo, y que pues van a estar relacionados con, con diferentes procesos regionales, no digamos como que de acuerdo a la región van a haber hay unas particularidades en sus orígenes, pero creería yo que eh, algo que es digamos como transversal es su relación con eh, las fuerzas militares, ¿sí? de, digamos de forma directa o indirecta, pero hay una participación de las fuerzas militares en, en, estas, en estos ejércitos privados, ya sea que participen, que den entrenamiento, que den asesoría, eh, que mm, contribuyan con la inteligencia bueno, es, eh, me refiero a ese tipo de, de relaciones entonces en este contexto se empiezan a originar lo que van a ser eh, los escuadrones de la muerte o la triple un poco siguiendo el, eh, estos escuadrones que habían aparecido en el cono sur va a aparecer el muerte a secuestradores que sí está relacionado con, con los carteles del, del narcotráfico y que digamos son el pretexto es un poco que son estos ejércitos y aparatos de seguridad para el cuidado personal, pero que básicamente también tienen una intencionalidad y es atacar, eh, digamos, no solo a la insurgencia, sino también al, al adversario político, si se puede decir de esa manera. Ya durante el gobierno de Belisario en pues vamos a tener las autodefensas del Magdalena Medio, que van a aparecer estas sí de forma, eh, digamos, muy marcada en eh, estas zonas de influencia del Partido Comunista y de las FARC, ¿sí? Y allí entonces va a estar esta relación de los terratenientes, de los ganaderos en, en, en diversas regiones, y ya hacia finales de este periodo, pues lo que se va a dar es una expansión del paramilitarismo entre el 80 y el 90, en el Magdalena Medio y pues allí ya eh, con acciones de masacres, exterminio, eh, desplazamiento, etcétera, etcétera y además atacando específicamente a un actor eh, que es muy importante en este periodo que son los movimientos sociales y los frentes políticos los movimientos sociales como los decía el profesor Andrés pues ya venían presentes, cierto sobre todo los movimientos sociales que se suelen llamar clásicos, el obrero, el campesino, un poco el estudiantil pero aquí, en este periodo, se van a ir consolidando unos nuevos movimientos sociales. No es que antes no hicieran parte de, de la acción política, ¿no? Porque eh, pareciera entonces que de pronto los indígenas y los, y los quienes se van a considerar cívicos no, no, no participaban de, de lo político y de la política, sino que acá lo van a hacer de forma mucho más organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues va a aparecer la Organización Nacional Indígena Colombiana, en caso del, del sector obrero, pues se va a fundar la CUT... Y entonces lo que se va a dar es una confluencia de estos de estos nuevos movimientos sociales que van a, a potenciar eh, la disputa política, porque entonces ya la digamos, se señala que la contradicción básica de las organizaciones sociales con el Estado no va a ser eh, el trabajo asalariado y capital, o sea, la demanda de mejores salarios, sino que también va a haber una demanda ya de mejores condiciones de vida, y eso está referido, por ejemplo, a mejoramiento en barrios, acceso a lo rural, eh, acceso a servicios públicos, educación, reconocimiento de, de identidades particulares. Entonces, en este periodo también se empieza a conformar el movimiento afro, ¿cierto? Ya hay algunos movimientos que empiezan a despuntar y que se van a ir consolidando a lo largo de la década de los 90. Y estos movimientos sociales, eh, digamos, van a dinamizar... Eh, el panorama político, tanto así que algunos autores señalan que la aparición de estos movimientos sociales van a llevar a que la insurgencia deba reconocer estos cambios y la insurgencia empiece a hablar de otros temas, como por ejemplo la organización social, la creación de poder popular. En varios de los documentos de la insurgencia se empieza a hablar del papel de la educación popular en la formación política, puesto que los movimientos sociales estaban ya haciendo ese trabajo. Y entonces acá también tenemos los frentes políticos, ¿no? Pues a luchar, el Frente Popular y la Unión Patriótica, que son frentes en los cuales van a confluir diferentes eh, sectores de la sociedad, movimientos sociales, eh, algunos militantes de las guerrillas, eh, intelectuales, etcétera, etcétera, pero pues hay que señalar que casi siempre cuando se habla de estos frentes políticos eh, se establece una relación directa entre un frente y una organización guerrillera, ¿sí? Y eh, lo que, digamos, se ha mostrado es que estos frentes, estos frentes políticos, si bien tenían relación con, con la insurgencia, no quiere decir que fueran una extensión, un brazo político, ni mucho menos de la organización guerrillera, porque estos frentes tenían también sus, sus, su, su autonomía, sus propias dinámicas, sus propias tensiones. Allí también estaba el sindicalismo independiente, el movimiento estudiantil. O sea, básicamente estos frentes van a recoger muchas de de estas perspectivas políticas del, del momento y estos frentes van a ser eh, digamos blanco principal del paramilitarismo, ¿por qué? porque son eh, alternativas políticas que en ese momento están mostrando que el país necesitaba unos cambios, no entonces vamos a encontrar por ejemplo un, un un ejemplo de, de ese llamado al cambio es la votación que va a tener Pardo Leal de, de, de la Unión Patriótica, ¿no? que está un poquito por encima de los 300.000 mil votos, que podría parecer insignificante, pero que para lo que sería la tradición de la izquierda, pues era en ese momento la votación más alta que se alcanzaba. Entonces, estos tres frentes, eh, en diferente medida, van a, a ser eh, víctimas, de la persecución de las fuerzas estatales y del paramilitarismo, ¿cierto? En un, en una, en un proceso sistemático de exterminio desde eh, la Unión Patriótica y a luchar, digamos que el, el caso que, que más se suele conocer es el de la Unión Patriótica, pero a luchar y el Frente Popular también fueron víctimas de este tipo de operaciones. Y entonces esto, digamos, eh, va a llevar a que ciertos sectores que están alzados en armas se radicalicen aún más porque sigue, el Estado sigue mostrando la institucionalidad sigue mostrando que eh, no hay forma de participar por otra vía eh, que no sea la vía armada finalmente, ya pues para ir cerrando eh, finalizando esta década, ya en el gobierno de Virgilio Barco se van a dar procesos de diálogo con la insurgencia y pues algunas guerrillas van a empezar estos procesos y dando como resultado pues la, en los procesos de paz eh, de desmovilización y desarme del M-19, después del Quintín Lame, del PRT y de una parte significativa del Ejército Popular de Liberación EPL. Claro, esto se da en un contexto, digamos, voy a utilizar acá la diferenciación externo-interno, pero un poco más para hacerme entender, y es un contexto interno en donde pues, el, el socialismo realmente existente, la Unión Soviética está en crisis, ¿cierto?, en donde están dando un cambio a la economía de mercado, en donde también hay una crisis de lo que sería el, el materialismo histórico, del marxismo, por crisis me refiero a una reevaluación y entonces en ese momento eh, se están intentando dar respuestas nuevas, pero pues eso, eso lleva su tiempo, entonces en ese momento hay una crisis porque pareciera que la caída de, de, de la URSS está mostrando pues que, que este tipo de interpretaciones entre comillas no serían correctas, Um, sumado a ello también hay unos procesos de eh, democratización en América Latina, cierto, de un, ran, un renacer de la democracia, especialmente en, el, en, en los países en donde hubo de, de dictadura, entonces allí hay unos giros a, a unas lecturas de, de la democracia diferentes, entonces, por ejemplo, va a ser muy importante las relecturas de Granchi, para el caso acá de Colombia, justo después de las desmovilizaciones hubo un evento sobre Granchi, y ahí van a participar líderes del EPL, el M19, algunos intelectuales, donde en, en este teórico van a encontrar unas formas de pensarse una política diferente. Yo no estoy acá, digamos, in, diciendo buenas o malas, sino que eso es como, el, como uno de los ejercicios que, que intentan hacer. El otro también es un poco eh, toda esta idea de que pues eh, para, para llegar al para la transformación social no es necesario llegar a, a tomarse el poder del Estado. ¿no? Entonces, si no es necesario el poder del Estado para la transformación social, un poco la lucha armada perdería sentido porque básicamente lo que buscaba era eh, tomarse el poder del Estado. Entonces, estas organizaciones empiezan a discutirse eso. Eh, otras organizaciones aún se radicalizan más y son las que van a, a continuar en, en la lucha y van a dar paso a esta profundización del conflicto de los años 90 y estas organizaciones un poco eh, viendo eso también pues ahí hay hay otro fenómeno y es que la guerra estaba creciendo y eso implicaba también eh, un aumento del presupuesto de la guerra y este eh, estaba relacionado con el aumento de secuestros, extorsiones, vacunas eh, y ya también de la relación de algunas estructuras con el narcotráfico. Entonces, varias de las organizaciones que deciden desmovilizarse señalan que eh, este, esto lo que iba a llevar era a un distanciamiento de la sociedad porque ya lo, ya lo estaban viviendo, ya les estaba pasando a un rechazo de la sociedad frente a este tipo de prácticas y que pues por esa vía no iban a lograr acercarse sino alejarse de lo, de lo que ellos buscaban y era del apoyo social, entonces se va se a va, a dar este proceso, y en ese proceso, digamos, como que en ese contexto de la desmovilización y también un poco el Estado intentando atender menos frentes de guerra, porque tenía abierto el del narcotráfico, cartel de Cali, cartel de Medellín, eh, se va a dar la constitución del 91. Que más allá de, digamos, de, de, de decir lo bueno lo malo, lo que sí va es a cambiar, eh, digamos, va a ejemplificar un cambio. En, en la estructura del Estado porque recordemos que veníamos con la constitución de 1886, una constitución profundamente católica y conservadora que nos había regido por más de un siglo y esta constitución con todos los peros que se les pueda encontrar, lo que sí va a evidenciar es que ya hay una participación de múltiples actores dentro de la, digamos, dentro de lo que sería cómo organizarnos como sociedad, un poco lo que decía el profesor Andrés al inicio y es el proyecto de nación que se quiere, ¿cierto? Entonces esta constitución, con, con sus peros, va a intentar recoger estos anhelos de nación, estos anhelos de, de, de una nueva sociedad y allí pues vamos a encontrar múltiples actores que van a participar de ella. Claro, efectivamente hay un peso que mantienen los partidos tradicionales, pero ya hay unas terceras fuerzas que van a ser parte de, de ella, ya no solo pues digamos eh, quienes se movilizan, sino también están los estudiantes, también están organizaciones cristianas, organizaciones afroindígenas, y esto eh, va a hacer que la constitución por lo menos reconozca esa diversidad que la constitución del 86 pues efectivamente no reconocía. Eh, por supuesto, eh, la iglesia... Eh, tiene allí todavía un, un, un papel significativo, pero pues si se compara con el del 86 en términos de la Constitución, pues efectivamente se muestra que ya hay un proceso un poco de, en algún, por lo menos en algunos sectores o en algunos campos de separación, si se quiere, con, con la Iglesia. Y ese digamos como que sería un poco el, el panorama muy genérico de, de los actores allí hasta el 91 y pues yo de momento dejaría hasta allí para que el profesor Andrés continúe con la década de los 90. Muchas gracias, profesor Cristian. Eh, entonces ya en esa, en esa dinámica temporal estamos entonces pasando del seten, de los 70 hasta esos 90s, esos inicios de los 90 que como ya lo había dicho eh, Andrés, eh, en esa clasificación eh, de, de estas temporalidades es cuando ocurre el desmadre, ¿no? El desmadre un poco en, en esa lógica también de de lo que ocurre con la Constitución, de un nuevo marco, de un nuevo eh, eh, contrato social que eh, pareciera ofrecer otro panorama frente a ese eh, conflicto que se venía agudizando desde la década de los 70 y 80. ¿no? Entonces eh, entraríamos ya a este periodo de, de, de los 90 con la intervención de Andrés Correa de la Comisión de la Verdad. Gracias Robinson, gracias Cristian. Les decí, eh, me parece muy importante esas palabras del profesor cristian y creo que eh, debo rescatar como eh, un par de de, de de conclusiones que nosotros hemos llegado como a ellas en la comisión de la verdad y en esta investigación sobre el conflicto armado en este periodo digamos que para ahí para, para entender lo que pasó a partir de 1991 eh, eh, hay que entender tres dinámicas importantes hasta el momento en la historia del Colombia. Eh, una dinámica es, es eh, esa, eh, eh, como esa salvaguarda y, y, y disputa del centro del poder y de los intereses de las élites tradicionales eh, eh, en, en la región. Es decir, eh, ese, eh, ese acaparamiento del poder y esa disputa con los otros, ...por conservar ese poder de las élites tradicionales en la, re, en la región. Eh, dos, una dinámica de resistencias y reivindicaciones de derecho... Eh, ...que muy valiosas como ejercicio de las ciudadanías... ...pero eh, extremadamente estigmatizadas, eh, particularmente en, en la región centro del país. Eh, Unas una resistencias que fueron objeto de una violencia que se desprendió desde el centro desde Bogotá hacia afuera de la región que consideraron zona roja. Y tres, unas, para 1990 ya eh, unas élites emergentes, ¿sí? gracias a las economías extractivas, es decir, el oro, la esmeralda, las piedras preciosas en general, a las economías del narcotráfico, y a los réditos por eh, las ilegalidades de los grupos armados como paramilitares y otros grupos privados. Eh, otros dirían también gracias al acaparamiento de la contratación del Estado. Entonces, eh, eh, eh, esas tres dinámicas para esta época nos hacen ver estos actores armados, que eh, perdón, estos actores eh, sociales en Colombia, eh, que tienen otros, otros sentires y, y ahí hay, hay algo también muy importante y es que eh, a la par de esa reconfiguración de, de, de los actores y, y esos objetivos y sus, y sus formas de, de, de actuar en, en, en, en, en, en la política colombiana o en, o en todo el concierto de la vida colombiana, eh, hay también una configuración de los actores armados bien interesantes y algunos sucesos que son claves, para entender lo que pasó con el conflicto armado uno de ellos es que ese pacto social del que hablaba ahorita eh, Robinson y y, y, y, y, y Cristian es que ese pacto de la constitución de 1991 eh, nace después de un genocidio de un partido político como fue la unión patriótica y nace dejando por fuera a, a, a las FAREP eh, quienes eh, después de eso viven un fortalecimiento impresionante y por eso este periodo nosotros lo consideramos como el desmadre de la violencia donde tanto el estado con todo su aparato militar se va en toda su capacidad contra eh, las insurgencias y la sociedad civil la oposición y las guerrillas se van en toda también contra la misma sociedad civil y contra el Estado y todas las representaciones del Estado. Entonces, hay un suceso muy clave que es esa operación de, que se llamó la Operación Colombia y es una operación eh, eh, muy interesante porque justo eh, cuando se daba el, el eh, digamos que la, el, el apogeo de la Constitución Política entonces el gobierno en diciembre eh, de 1990 despliega operaciones para encerrar a toda la comandancia de las FARC que estaba ubicada en un lugar entre eh, eh, eh, el Sumapaz y, y, y el Meta en, en, en, en el Uribe, en el Alto Duda en un lugar que denominaron como Casa Verde, ellos estaban allá porque estaban en negociaciones de paz desde el 86 con el gobierno y pues no, no habían llegado a acuerdos definitivos y el 17 de diciembre el gobierno ordena eh, la operación Colombia para bombardear a Casa Verde y eso es dicen algunos como darle una pedrada a un avispero y eso generó que las FARC salieran por toda la región, eh, expandieran su poderío eh, eh, por todas esas áreas del, de la Orinoquía, de la Amazonía, de la cordillera central hasta arriba, hasta Catatumbo, toda la parte occidental, ...hasta subir al Caribe, es decir, expandirse en unos planes militares a nivel nacional. Y eso eh, se da a partir también de la conferencia guerrillera de 1993, donde se va a la octava conferencia... Y, ...y en esa octava conferencia pasan muchas cosas, como por ejemplo la creación del Comando Conjunto Central... ...que se ubicó en el Tolima, el que después terminó comandando Alfonso Cano hasta los últimos días de su vida o la creación de la columna móvil teófilo forero que se ubica en el Huila y que ustedes conocen pues la historia del paisa y de la teófilo forero y de, y de los impactos que tuvo eso en la guerra eh, y los impulsos que le dio militarmente a las FARC. Esa, esa, esa columna móvil que, que, es, que es otro actor ahí dentro de las FARC eh, y que genera eh, un impacto pues social muy fuerte. Eh, no solo en la, en la guerra, en los militares, sino también en la población civil. Y hoy está, pues, eh, como en las disidencias, ¿no? Entonces, esa Operación Colombia de Casa Verde eh, fue un inicio de años 1990 eh, bien complejo. Eh, y tan complejo que entre 1990 y, y, y 2002, las FARC realizan 686 tomas y ataques a centros poblados, estaciones de policía, como acá en el Huila, en tantas partes... Eh, eh, eh, fue impresionante, entre el 93 y el 97 en Cundinamarca hicieron 36 tomas guerrilleras y, y, y por ejemplo eh, eh, eso se llamó en las FARC la, la primera ofensiva nacional de las FARC para cercar a Bogotá, y para poderse tomar el poder en el centro de la capital. Y ahí hay un aspecto también, entonces, muy interesante, y es que la región nuestra, Huila, Tolima, con dinamarca Boyacá, se convierte en el principal teatro de guerra, de operaciones, para el plan estratégico de las FARC, que era acercar a Bogotá, tomarse las ciudades capitales y poder, eh, eh, en un momento insurreccional, entrar a, a Bogotá en armas y, y poder... Eh, eh, capturar y, y, y quitar el poder al, a, allá en la casa de Nariño. Entonces eso es una guerra que es un desmadre por completo, porque también a mismo llega el ejército y crea lo que se llamó entonces el, el en un principio el Plan Colombia, sí. Y, y, y ese Plan Colombia eh, eh, empieza a confrontar a, a esa guerrilla con un componente gravísimo. Que es la eh, existencia y la creación de grupos paramilitares en toda la región centro como otro anillo para contener la avanzada de las faras hacia la capital de Bogotá. Y, y eso se vuelve una guerra impresionante y las muertes de civiles en medio de esa guerra son abominables. Ahorita les muestro eh, unos mapas como para, para referirnos como a, a, a esa parte. Eh, es, es, es importante entender esa dinámica de la guerra y el, y el objetivo estratégico de Bogotá y el lugar que ocupaban nuestros departamentos para lograr ese plan militar. Ese plan de las Far eh, básicamente estaba a cargo del bloque oriental del Mono Jojoy, con el apoyo del bloque sur, es decir, de todo lo que era Caquetá Huila, subirse hasta allá, con el bloque oriental y el, y el cerco que tendría que hacer el, el, el, el, el bloque eh, eh, central eh, o el Comando conjunto Central entrando por, el, por, por la parte de, de, de Tolima y Cononso y hasta pegar allá entonces eh, eh, eh, en, en ese sentido eh, eh, estos actores eh, del, los actores de, de la, del concierto eh, social y político eh, se vieron muy eh, determinados por esa dinámica de la guerra y uno empieza a mirar eh, eh, les voy a compartir pantalla para ver esos actores, pero uno empieza a mirar por ejemplo eh, lo que pasó con los partidos políticos, lo que pasó con, lo, con el movimiento social y todos, absolutamente todos, eh, estuvieron ya determinados por lo que siguió pasando con esa guerra que dejó a las FARC por fuera de ese pacto social de la constitución de 1991 y eso le costó al país este desmadre de este periodo y de los años siguientes, ahí entra un actor clave que es esa Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, y, y, y las guerrillas que, que, que quedaron por fuera, el EPL, el ELN, y un grupo que estuvo por ahí cerca del Tolima, entre Tolima y Quindío y Chocó que era el ERG, el ejército revolucionario Guevarista como una disidencia de, de, de, entre FARC y ln y montaron otro grupo guerrillero. Y los paramilitares y los narcotraficantes, también los esmeralderos, eh, como, como actores también que aparecen en este momento de la historia. Hay un actor que aparece muy importante en el sur del país y, y, y, en, y, en, el, y en el oriente, y es eh, los cocaleros, los campesinos cocaleros, con esas multitudinarias manifestaciones eh, eh, en de los años 92, 93, 94, eh, pidiendo pues demandas sociales para poder erradicar voluntariamente la coca. Y, y eh, yo creo que eh, eh, en ese momento, eh, si ustedes ven es, este mapa, por ejemplo, está muy chiquito allí, pero mi interés es que vean los colores. Este mapa es de los homicidios, que cometieron entre el año 2000, de 1992 al año 2002, eh, los grupos guerrilleros, mire solo miren los mapas, entre más oscuro más homicidios, pero miren casi que toda la, el área, desde el Tolima, Huila, todo Cundinamarca está pintada, solo hay muy pocas zonas grises, donde, donde, donde no se registraron, al menos por, la, por, por, por, por las bases de datos de... De, del gobierno no se registraron asesinatos, pero todo está pintado, entonces eh, el crecimiento de las FARC también y de las guerrillas en ese tiempo fue un crecimiento que eh, operó mucho con la coerción, el reclutamiento, los grandes ataques, ¿sí? muchos asesinatos y homicidios selectivos a gente de ser acusada de trabajar con la inteligencia, y, y, y este es el resultado en homicidios pero miren por ejemplo este otro mapa en el mismo periodo de tiempo de grupos paramilitares entonces claro, no, no bastaba no es la historia de un solo actor, sino sobre el mismo territorio, en los mismos municipios, en el mismo periodo de tiempo, también los paramilitares y miren el mapa claro, coinciden, si cambia el de la, este es el de la guerrilla, y miren el de los paramilitares claro, coinciden Coinciden y, y zonas donde, es decir, donde no estaba la guerra, donde estuvo la guerra, donde, donde no estuvo la guerrilla, estuvieron pa, en parte los paramilitares. ¿En qué hecho? En homicidios. Y acá los de la fuerza pública, observen, más concentrados. Y esas concentraciones de estos homicidios de la fuerza pública, lamentablemente, tienen mucho que ver y coinciden con los puntos donde están instalados, por ejemplo, los batallones de alta montaña, por ejemplo, o las brigadas. Entonces. Eh, eh, eh, para que tengan pues como un, una muestra de lo que de lo que puede ser ese, ese esos actores en, en ese periodo de tiempo. Eh, eh, eh, hay, hay algo que quiero hacer referencia antes de pasar como, como, a, como a este periodo también y, y, eh, y darle eh, la palabra otra vez a, a, a, al profe Cristian y es que eh, hay algo fundamental en, en, en este periodo de, de 1991 y 2002 y es que la democracia en Colombia eh, queda gravemente afectada porque eh, la guerra se volvió tan tan cruel y tan drástica en este momento que, que eh, los, los funcionarios del Estado, los concejales, los alcaldes, los diputados, eh, congresistas, fueron... Eh, eh, eh, declarados como objetivo militar por parte de las FARC y esto hizo que en territorios como el Huila por ejemplo eh, se asesinara a muchos alcaldes y concejales entre estos años de 1991 casi que hasta el 2002, 2004 incluso por parte de las FARC y, y en el Huila tenemos un, un, un, un, una, un listado de más o menos unos 39 eh, alcaldes y concejales asesinados y masacrados por las FARC. Entonces, claro, era el ejercicio de la democracia era muy difícil porque por el otro lado el Estado entonces estaba eh, eh, reprimiendo a los movimientos sociales, estigmatizándolos, capturándolos, acusados de, de, de, de ser guerrilleros y, y una política de defensa nacional destinada a a, a, a atacar un enemigo interno que terminó siendo la misma población civil. Entonces, de ahí está importante esa noción de, de, de la política del enemigo interno, que es una noción eh, que eh, importamos desde los Estados Unidos y también desde Francia e Inglaterra, eh, con, cuando ellos, con las colonias en los años 50, eh, eh, generaban estrategias militares para poder eh, dominar esos países y controlar esos levantamientos armados y esas sublevaciones de, de, de pueblos allá que se levantaban contra el poder de, de, del gobierno extranjero. En Colombia lo aplican, pero el, el mismo gobierno colombiano aplicándolo hacia sus pobladores como si fueran el enemigo interno. Entonces, eh, ese es un aspecto que también eh, se, debe, se debe tener en cuenta y que... Eh, a manera de conclusión de este periodo, uno puede decir lo que caracterizó, por ejemplo, a esos actores de, de, de, de terratenientes, de paramilitares, narcotraficantes, Estado, partidos políticos, eh, fue, fue eh, una violencia eh, indiscriminada contra la eh, población civil eh, y dos, eh, la imposición en, muchas, en, en muchos lugares, también de, de, de, de normas, de control también de, de, de estas poblaciones, y tres, el exterminio de la oposición política. Pero por parte también de los guerrilleros, los grupos alzados en armas, puede uno decir lo mismo, hubo una, unas actuaciones de violencia generalizada contra la población civil, con secuestros, tomas guerrilleras, asesinatos y demás, pero también hubo un control eh, armado de, de territorios donde ellos imponían la ley y eran la ley y eran el Estado de facto en esos territorios y, y, y, y que también eh, usaron la violencia contra sus opositores o esos que ellos acusaban de ser informantes. Es decir, los actores en armas terminaron eh, eh, eh, pareciéndose. Diría el filósofo eh, alemán Hegel eh, que los contrarios no son opuestos, tú ves, es el mismo... Eh, la, la, la luz absoluta que la completa oscuridad y los actores armados terminaron eh, volviéndose en, eh, y casi iguales, como, como, como una identidad de los opuestos y esa identidad fue una violencia contra la sociedad civil, entonces ahí hay, hay, hay, hay algo clave que, que reflexionar, este periodo termina, ustedes lo recordarán con los diálogos de paz del Caguán, el fracaso de los diálogos de paz del Caguán, lo que sucede allí es que tanto el ejército, tanto el Estado como las guerrillas de las FARC eh, aprovecharon el tiempo de diálogo para rearmarse, el Estado para fortalecer su plan Colombia y e implementar el plan Patriota en todo el territorio nacional, pero también eh, el, eh, las guerrillas creciendo en armas, implementando todo su plan estratégico, eh, creciendo en recursos, en visibilización política y preparándose pues, para una guerra que duraría entre los años 2002 al año 2016. Eh, les decía que les iba a mostrar algo del año 2002 al 2016 de manera de introducción y le doy la palabra al profe para, para que tengamos en cuenta eh, es solamente esa, eh, esa es, eh, otra vez esa mirada sobre los homicidios de estos actores de fuerza pública, guerrilla y paramilitares en la región. Entonces, observe de que la, eh, esta es la fuerza pública, esta este es la fuerza pública en el anterior periodo, mírenla, y esta es la fuerza pública en este nuevo periodo, miren, hay un crecimiento importante, eh, ya se concentra más en esas zonas rojas, sur del Tolima, norte del Huila, Neiva, ahí se marca en rojo, y, y se concentra más donde están las brigadas y donde están los puntos de guerra, pero miren la, la de los grupos paramilitares, en ese periodo del 2002, eh, a, a, a, a, este, es un, este mapa llega hasta el 2019 eh, eh, no, no llega hasta el 2016 solamente sino hasta el 2019 los asesinatos de los paramilitares eh, mire el Tolima super grave y en este que es el de, de el de las guerrillas 2002-2019 asesinatos en las guerrillas mucho más entonces como la realidad no es por parte, sino que es, es, interactúa como los actores, pues imagínense esos dramas en ese municipio de Planadas que siempre aparece en rojo, eh, o, en, o en este de, de, de, de, de, de ataco chaparral, que en el sur de Lima que siempre aparece en rojo, o miren, o su siempre aparece en rojo, pues ahí eh, eh, a una mamá le matan. Eh, eh, lo matan los paramilitares, otro la guerrilla, otro el ejército, es decir, no hay quien se libre de, de esa desgracia, por eso eh, este periodo nosotros lo hemos denominado como el cuarto periodo de análisis de la guerra total a la paz incompleta. Ya vamos a escuchar a, a, al compañero, pero solo diré que pues lo que se vive en esta época, en los dos periodos de Uribe, es algo pues muy interesante para analizar, pero es algo que no se puede olvidar y que ojalá puede haber también justicia con todo lo que lo que ha ocurrido. Entonces yo cerraría allí, pues dejaría de compartir y, y bueno, recordarles las las preguntas también por el chat con todo el gusto vamos respondiéndolas listo. Entonces, profe Cristian. Listo, sí, señor. Bueno, eh, creo que ahí se ve, sí, es un, un, solo voy a utilizar ese mapa que es de una publicación de, de unos estudiantes de la licenciatura, eh, que digamos eh, producto de su trabajo de grado, que abordaban o abordaron eh, el conflicto en, en Fusagasuga, y pues me sirve allí para un par de cosas que quiero decir. Básicamente en, este, en esta intervención pues yo ya no me voy a, voy a seguir un poco ubicado en el periodo que, que el profesor Andrés está trabajando, pero ya solo me voy a quedar en algunos elementos de la dinámica de los actores en, en la región del Sumapaz y especialmente voy a hablar de, de Fusagasuga y de Silvania. Entonces pues eh, como lo dijo el profesor Andrés ahora hace un, hace un rato, pues recordar que el Sumapaz eh, es un territorio eh, que tiene una fuerte tradición de lucha, ¿cierto?, desde, los, desde la, de la década del 20 y 30 del siglo pasado, de luchas por la tierra, de estas luchas de los colonos y de los arrendatarios contra, las, contra los hacendados, especialmente las grandes haciendas cafeteras que, que habían en la región. Entonces, es, digamos, tiene una tradición muy fuerte de lucha, están los agrarios, está eh, Erasmo Valencia, va, de, posteriormente va a aparecer la figura de Juan de la Cruz Varela, una zona digamos con mucha vocación de reivindicación política, eh, tanto así que cuando se viene el 9 de, el 9 de abril, el Sumapaz va a ser un, una zona muy importante porque allí eh, diferentes sectores sociales y eh, también pues, los sectores liberales en, en algunos lugares se van a tomar el poder, van a resistir la intervención del, del ejército nacional y eso efectivamente se les va a cobrar porque después van a ser señalados y estigmatizados, se vienen los momentos de la resistencia armada y ahí está la figura emblemática de Juan de la Cruz Varela en la región, eh, que después, digamos, como que viene el, este famoso periodo de pacificación eh, impulsado por, por Rojas Pinilla para acabar la violencia bipartidista, pero que básicamente lo que hizo fue profundizar eh, la forma, el tratamiento que el Estado le estaba dando a estos sectores sociales que pedían reivindicaciones por la tierra, porque lo que hicieron fue desplazarlos del centro de lo que sería el Sumapaz hacia la periferia del Sumapaz, ya hacia un poco hacia el pie de Monte Llanero, hacia el norte del Tolima, pero que básicamente no se les resuelven sus problemas, ¿cierto? Y cuál es eh, el acceso a la tierra. Entonces, allí, digamos, como que eh, presentar un poco este, este panorama. Para, para señalar esta tradición de lucha, eh, del sumapaz, digamos, de lucha política. Ya entonces un poco más eh, de forma contemporánea, señalar pues que el actor que más presencia, actor del conflicto que más presencia tuvo, digamos, fue el fue las FARC, especialmente desde 1980, eso no quiere decir que antes no estuviese, pero pues ahí es donde como que empieza a ser más fuerte, específicamente en los municipios de Cabrera y eh, de San Juan, en el Alto Sumapaz ahí vamos como que van a, van a estar presentes y ya en la década del 90 sí se viene una expansión por la provincia muy relacionada con algo que, que el profesor Andrés señalaba ahorita y son las decisiones que va a tomar las, las FARC en sus conferencias, en este caso pues especialmente en la, en la séptima cuando se señala que la cordillera oriental debe ser un punto estratégico eh, dentro del desarrollo de la lucha armada de las FARC ¿cierto? en esta idea de la guerra popular prolongada entonces la, la, cordillera, la cordillera oriental era un corredor estratégico porque permitía comunicar eh, centro con el oriente, también con el sur, pero además se buscaba acercarse a Bogotá, o sea, un, un poco era ya estar en las goteras del, de lo que sería el centro del poder. Entonces, esto lleva a que algunos frentes de las FARC, como el 51, 52, 53, el 55, eh, estén, digamos, presentes unos más en San Juan, el 52 más en lo que sería Pasca, Cundinamarca, pues acá en el mapa eh, creo que se sí alcanza a ver algo de los, de los municipios. Mm, lo que podemos ver son pues efectivamente Pasca, que estaría a la derecha, en el centro está Fusagasugá, a la izquierda está Tibacuy, al sur Arbeláez y más al sur tendríamos a, a San Bernardo. no eh, Las crucecitas rojas lo que van a mostrar son lugares de, de confrontación, eh, los círculos naranjas van a, a, a, muestran como lugares donde se supone que estaban ubicados eh, las FARC o por lo menos había una presencia que, que era notoria y las líneas azules muestran cómo era que pues, entraba por el corredor estratégico para eh, abastecerse de, eh, digamos, de las diferentes eh, cosas que se necesitaban para para adelantar la lucha armada además pues se buscaba una conexión con la localidad 20 de Bogotá pues que es la localidad del Sumapaz pero pues acá se conectaba con, con la provincia esto pues implicó eh, que, la, que, la, que la insurgencia se relacionara con la población civil entonces pues va a haber eh, digamos como diversas formas de relacionarse si bien una que digamos como podría decir uno como principal va a ser la coerción hay digamos, como diferentes. Entonces, desde el diálogo, digamos, con, con la gente de la vereda, un poco como, como intentando tener contacto, eh, también pues va a haber un, ya unos ejercicios de, de cobro de, de vacunas, también de apoyo para recoger remesas y víveres, pero entonces estaríamos con la coerción, por un lado lo que sería como el uso de la fuerza, la restricción a la movilidad, los toques de queda, un poco lo que sería control social, eh, en los territorios lo otro sería un intento por eh, influir cierto en las organizaciones sociales que hay pues porque al ser una, un, un territorio de, de una tradición de lucha importante pues hay una organización social significativa sindicatos juntas de acción comunal organizaciones barriales gremiales etcétera entonces allí va a haber también un, un, un poco esta idea de influir y movilizar eh, pues eh, bajo los intereses que van a tener las FARC y también va a haber algo de clientelismo armado en la región. Eh, esto pues va a implicar una pérdida de autonomía para las organizaciones sociales porque van a ser cooptadas por, eh, por las FARC. No estoy hablando de la totalidad, pero algunas de ellas sí van a, a verse un poco inmiscuidas en esta pérdida de autonomía. Pero pues como lo decía el profe Andrés, estos territorios no hay un único actor. Y entonces acá tenemos otros dos actores centrales que son las fuerzas militares y las fuerzas paramilitares. Efectivamente el ejército en este despliegue del plan Colombia, del plan Patriota, va a entrar de forma significativa a la región, de una forma muy fuerte. Y esto lo que va a hacer es recrudecer la violencia sobre la población civil, porque efectivamente al ser una zona que se considera roja, ¿Cierto? Eh, una, una zona en donde supuestamente hay apoyo a la, a la insurgencia, entonces en esta lógica contrainsurgente y eh, pues que el enemigo está en todos lados, la población va a ser víctima de la persecución del ejército y además pues que eso no era nuevo porque eh, ya en la década de los 90 y desde finales de los 80, eh, gente de organizaciones sociales gente que militó en la unión patriótica en la región, gente que hacía parte de los sindicatos, va a ser estigmatizada, va, van a haber varios homicidios por parte de, de las fuerzas militares, hay en Fusa muy conocido uno de, de, de una familia en donde llega el ejército y los asesina básicamente por ser de de la Unión Patriótica, entonces es una región que ya, que ya era víctima de, de la violencia estatal, eso lleva a un recrudecimiento del conflicto, las FARC por ejemplo se van a tomar el municipio de Arbeláez en el 2001 y en este contexto pues ingresa el otro actor de forma muy fuerte que es eh, los paramilitares, especialmente en Fusagasugá, en Silvania y en Icononso. Eh, la mayoría, no, pues, digamos de lo que estos especialmente pues han sido de las, de las investigaciones que, que han hecho los estudiantes allí en la universidad. La mayoría de la información que, que han recogido es que la, los paramilitares básicamente provenían de las autodefensas campesinas del Casanare, pero pues también habían eh, otros eh, grupos eh, paramilitares eh, que hacían presencia allí en la región, pero como que la... Eh, el alt, un alto porcentaje, o por lo menos de lo que se ha, se, se ha logrado recoger, provenían de allí, ¿no? Y entonces allí se viene una ofensiva ya para el año 2003, o sea, ya estamos en el, en el gobierno, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se viene una ofensiva fuerte del paramilitarismo, eh, con persecuciones, eh, con amenazas, eh, con limpieza social, etcétera, etcétera. Y esto, pues también se va a ver en el municipio de, de Silvania. ¿Sí? Entonces acá también va a haber una presencia de las FARC eh, significativa, se van a ver enfrentamientos eh, con, con la policía, pues más que enfrentamientos son emboscadas, entonces eh, hay la detonación de artefactos explosivos, volquetas cargadas con explosivos, cerca a las estaciones de policía, eh, las FARC pues va también a hacer acciones de propaganda, agitación, pero efectivamente también van a haber acciones de secuestro, extorsión, especialmente en las veredas, y va a haber un ejercicio de coerción hacia la población eh, civil, generando desplazamientos, asesinatos, entre otro tipo de acciones. Además de ello, pues, estas dinámicas van a generar una afectación económica, ¿por qué? Porque las veredas quedaban un poco incomunicadas del casco municipal, y eso hacía que los campesinos no pudiesen llevar eh, sus productos, y además, también por ser, digamos, una región en alguna medida turística, eso también hacía que eh, quienes eh, solían ir a esta región para, para esta actividad pues dejaran de hacerlo lo que impactó a la, a la comunidad um, allí entonces también al igual que en FUSA pues llegan las fuerzas militares y lo que va a haber es un aumento de la violencia hacia la población civil por lo mismo que ya les comentaba y el conflicto se va a intensificar del 2002 hacia adelante y allí también aparecen los eh, paramilitares y para el caso de Silvania, digamos, se señala que la llegada de los paramilitares está también relacionada con que sectores del municipio que se veían afectados por, la llega, por las acciones de la guerrilla van a financiar su llegada, ¿cierto? Entonces, especialmente hacendados van a financiar la llegada de los paramilitares que primero se van a ubicar en la zona eh, rural, en las veredas y desde allí van a hacer su trabajo, pero posteriormente ya van a hacer una presencia más fuerte en el casco urbano, haciendo acciones de limpieza social, eh, señalando y persiguiendo a la gente que se consideraba era simpatizante o que apoyaba a, a las FARC, y ya para el 2004, 2005, digamos, hay una profundización, el ejército, pues, eh, hace unas ofensivas, eh, digamos, eh, muy, muy violentas, que va a llevar a que las FARC empiecen a a ir a sus zonas de, de seguridad y empiecen a, digamos, a salir o, a, o más que salir a dejar de tener la presencia que tenían en el SUMAPA, ¿cierto? Pero ese proceso estuvo acompañado siempre de, de la presencia del paramilitarismo y pues en el 2005 eh, esto empieza a ceder porque el ejército empieza a tener mayor control pues a, al costo de, de lo que ya sabemos, ¿cierto? De perseguir a la población, de los falsos positivos... Eh, de, digamos de una violencia desbordada hacia la población que también va a ser respaldada por el paramilitarismo y ya para el 2005-2006 pues que se viene este diálogo con los paramilitares en teoría el paramilitarismo empieza a, a, a dejar de estar presente allí en la región, la insurgencia se va a replegar entonces ya su presencia en teoría también disminuye y lo que se van a instalar son... Eh, las fuerzas militares, bueno ya de tiempo atrás por ejemplo los batallones de alta montaña en el Sumapaz ¿no? que hacían parte de esta lógica de copar el territorio que tenía, que tenía las FARC entonces este es un poco digamos muy genérico como un panorama de estos, de estos tres actores eh, la guerrilla en este caso las FARC porque era la que hacía presencia las fuerzas militares y el paramilitarismo pero también una sociedad civil que a pesar de, de esta violencia sigue resistiendo, sigue organizándose, ¿cierto? Y que no es gratuito que pues a día de hoy en la región del Sumapaz haya una alta organización eh, campesina por la defensa del territorio y también ambiental, ¿no? Y un poco se pudo ver en el, en el paro agrario y la fuerza que tenía el Sumapaz en, es, en ese paro, porque a pesar de todos estos hechos de violencia, las comunidades han seguido tejiendo eh, redes de solidaridad, de trabajo, de aprendizaje y eso hace que el Sumapaz eh, tenga digamos como eh, un movimiento social muy significativo y muy importante que todavía reivindica esa tradición de lucha de la que les decía ya de la década de los 20, los 30 de Erasmo Valencia, de Juan de la Cruz Varela y que digamos en alguna medida hace parte de la identidad de, de la provincia del Sumapaz. Yo, pues, digamos, dejaría ahí y, y, y el profesor Andrés yo creo que pues ya nos puede presentar un, un cierre del periodo. De, de sociedad civil, ese, ese componente un poco donde la, donde la sociedad civil queda en medio de la confrontación armada y, y queda siendo objeto de los planes militares de los grupos armados y esto pues trae consecuencias eh, muy lesivas eh, a la sociedad. Eh, es, un, es un tiempo muy complejo, ¿no? Es un tiempo donde, por ejemplo, eh, el, eh, los asesinatos y amenazas a alcaldes eh, se, se intensificaron. Eh, eh, eh, aquí, eh, en, en, por ejemplo, en, en el Tolima, entre el año 2001 y el año 2002, 26 alcaldes tuvieron que desplazarse de, de, de los municipios eh, eh, y, poder, y empezar a sesionar desde Bogotá o a mandar desde Ibagué en algunos casos porque no podían ejercer el, su gobierno en los territorios. Pero también se da entonces, como lo señalaba Cristian, ahorita en toda la región entre el año 2000 al año 2006, eh, una incursión de grupos paramilitares en, en territorios estigmatizados como zonas rojas o como territorios eh, insurgentes eh, sobre todo en un importante corredor de la cordillera oriental que era, era objetivo de las FARC y en, y, en, y en partes muy concretas como Silvania, Fusagazugar, Arbel, Arbelades o en Boyacá como en la provincia de La Libertad, del Engupá, en, en, en, en el Tolima eh, eh, también se, se, se instalaron en municipios como Ataco y en el Huila en zonas en el corredor norte del Huila, como en Tello, Baraya, Colombia. Allá hay, un, hay, hay algo ahí bien interesante y es que en este periodo de tiempo, hasta el 2000, del 2000 al 2006, eh, eh, el bloque Tolima de las autodefensas eh, eh, empieza a, a, a meterse hacia Cundinamarca también, pero también hacia, hacia, hacia, hacia el Huila y se trató de crear en el Huila lo que se llama iba a llamar el bloque Huila, lo que pasa es que en el Huila la presencia también de, de las FARC eh, hizo que fuera imposible que los paramilitares perduraran, pero el, el paso del paramilitarismo por el Huila dejó afectaciones muy graves en el norte del Huila, además de una especie de, de la existencia en el Huila de un paramilitarismo endógeno, unas autodefensas conservadoras que siempre han estado instaladas en lo que se llama Colombia Huila, en, en, la, en el centro poblado de Potrero Grande y que son autodefensas conservadoras que existen desde 1953 y, y que han estado vinculadas con el paramilitarismo de la AUC ya en la época contemporánea y que siguen también territorios siendo armados eh, y, y, y trabajando conexamente con la fuerza pública. Y, y esto lo hago énfasis en esto porque eh, esa, esa conexión entre eh, grupos paramilitares y fuerza pública durante estos años hacen que esa política de plan patriota pues tenga una carga eh, eh, digamos que de contrainsurgencia eh, eh, legal e ilegal y que eh, se dieran esas alianzas, en alianzas con paramilitares para poder contener esa avanzada hacia Bogotá y hacia la toma del centro del poder, de, de, en este caso, de la guerrilla de las FARC. Eh, hay, eh, hay una historia muy, muy, muy amarga en ese periodo también de tiempo, eh, más o menos entre el 2004 y el 2008, y que son esas ejecuciones extrajudiciales que se dieron en, en la región centro. Recuerden que el Huila es uno de los, de los territorios que... Eh, más tuvo ejecuciones extrajudiciales, eh, por supuesto con Dinamarca el caso de Bogotá, de, de Soacha, eh, aberrante, pero, pero eh, es, es en esta región eh, que vuelve y juega considerada zona de operaciones militares, zona roja, zona de, de, de, de actuaciones guerrilleras donde se dan este tipo de historias. El plan patriota... Eh, como para resumirlo a grosso modo, se compuso de una serie de, de, de operaciones militares que se dieron en toda esta región, y entre esas operaciones militares hay una muy famosa como, como la libertad, la libertad 1 y la libertad 2, eh, donde eh, eh, se desprendieron una serie de capturas eh, masivas en territorios de grave eh, confrontación armada, eh, como por ejemplo en el Tequendama, por ejemplo, o en Algeciras, Huila, o en Planadas, Tolima, eh, en territorios como esos, pero en muchos territorios en Huila, más de 10 de municipios de Huila sufrieron capturas masivas, y eran esas operaciones militares que, que ustedes hasta recordarán, porque eso se familiarizó y se normalizó, que eran esas operaciones donde llegaba... Eh, a, a, había un encapuchado y señalando quién era el, el guerrillero y acusando de estos guerrilleros diciendo a estos guerrillero pero que también tuvo una política de recompensas para civiles y paramilitares una política de ascensos y recompensas que de un lado trajo las ejecuciones extrajudiciales eh, por la política de recompensas y de otro lado trajo eh, eh, las capturas masivas por la política de recompensas a civiles, de pagar por información y señalamientos de, de, de guerrilleros y de cabecillas y demás. Y la gente terminaba eh, señalando a todo el mundo. Yo les hablaba la semana pasada de, de, de, de Doña Aurora de Algeciras, eh, la Doña Aurora, que, que, que se inventaron la operación Aurora y que esa señora le pagaban por cada persona que, que, que detenían y, y acusaban de guerrillero Entre la señora fácilmente... Eh, le, le acusaba 10, 15 personas de una sola atacada y, y por cada uno le pagaban 500 mil pesos, pues de eso vivía la señora. Entonces, eh, ese, ese esas dramas, esas situaciones tan complejas en, en, en esos años de, de lo que se llamó, si se acuerdan ustedes, eh, el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, la consolidación de la política de seguridad democrática. En el año 2002 era la, la política de seguridad democrática y en el 2006 fue la consolidación de la seguridad democrática. Y esto es clave para entender el desarrollo del conflicto en Colombia, porque en, en el 2006 precisamente eh, el gobierno Álvaro Uribe eh, se inventa como política de defensa lo que se llamó la Política Nacional de Consolidación Integral. Eh, en un principio era solamente la política de consolidación estatal y ya después se llamó la política nacional de consolidación eh, eh, eh, eh, eh, y operó de una manera muy particular porque eh, heredó la noción del trabajo interagencial que eh, eso se lo inventaron los franceses y los estadounidenses, es decir, eh, eh, para la política de defensa y la política militar triunfara, debían articularse todas las entidades del Estado en pro de, de, de ganar la guerra, y se, hacían, y se y se creó incluso la Agencia de Consolidación Nacional, que era una especie de secretaría técnica encargada en los territorios de que eran considerados zonas rojas o, o territorios de, del, del plan de consolidación, eh, articular toda la oferta eh, en, en tónica de poder ganar la guerra. Si para que el ejército pueda derrotar a la guerrilla en esta zona, necesitamos entrar con programas sociales y, y con políticas eh, para ganarnos a la, a la población civil, y quitarle el agua al pez, lo que denominaron en ese tiempo, señalando a la sociedad civil como que fuera el agua de la guerrilla, entonces eh, podían ganar la guerra. Ellos inventaron una colorimetría, a cada territorio le pusieron un color, y cada territorio de zonas rojas, como parte del Huila, el Caquetá, el sur del Meta, eh, eh, Sumapaz, Cauca, eh, Tolima, es decir, muchas zonas de acá, cercanas fueron demarcadas como zonas rojas y ahí se vuelve, miren esa categoría de actor, esa población civil que antes era un ciudadano a la luz de la constitución del 91, la política nacional de, de seguridad los vuelve zona roja. Y en esa zona roja era zona de operaciones militares, zona de recompensa, zona de, zona de persecución, de capturas masivas, de capturar auxiliadores de la guerrilla y capture auxiliadores y llene las cárceles de auxiliadores y los comandantes de la guerrilla, pues, eh, bueno, decían que están en Venezuela, pero, pero estaban ahí intactos, llegaron. Eh, eh, a, a, al, al pacto del 2016, entonces es, es una situación bien compleja que vive Colombia con una política militar enfocada a, a la sociedad civil y con, y con una, un, un, un, un, algo que no podemos dejar pasar por alto y es, y es, y es una, un, un fracaso de la desmovilización del paramilitarismo. Eh, les voy a poner un ejemplo bárbaro eh, pero ustedes se acuerdan que en el departamento de Huila se desmovilizó un grupo paramilitar que llamaron Casica Gaitana, y salió por la televisión este señor que después fue prófugo de la justicia, eh, que, eh, que se me olvida el nombre ahorita, eh, asesor de paz, eh, desmovilizó la Casica La Gaitana, y aparecieron en televisión unos muchachos con fusiles y ropa nueva y de uno de colita diciendo que era el comandante de, de la casica capitana, después resulta que se dieron cuenta que ese grupo nunca existió y que eh, este señor es comisionado de paz de Álvaro Uribe Vélez, pues le paga a un agente, uniforman a un agente y arman un grupo paramilitar que se entregó en Huila, un grupo que sabemos que nunca existió en el departamento de Huila, no hay indicios de que haya operado un grupo paramilitar así, y ahí lo desmovilizaron en Tolima, entregó un agente de ellos, y, y, y el tipo que hizo eso es, es el asesor de paz de ese entonces, anda prófugo de la justicia. Entonces, cosas que uno dice, claro, fracaso el proceso de, de, de, de paramilitarismo y se genera entonces una lógica de neoparamilitarismo más, más una versión 2.0 de narcos con paramilitares que, que salen de, de ese tema de, de, de, de la desmovilización y se rearman y empiezan a operar como ejércitos de narcotraficantes agudizando mucho más la guerra el clan Úsuga, toda esa gente que uno escucha ahorita, la oficina de Envigado la, eh, todo, los, los macetos, todo, toda esa gente que sobrevive por ahí, es gente que reciclada de esos, de esos eh, desenlaces eh, fallidos de, de, de, de, de esa desmovilización y, y una cifra muy alta de, de paramilitares desmovilizados asesinados como hoy están pasándole con los guerrilleros de las FARC. entonces ahí hay una hay una, un aspecto allí que que me parece que, que es importante entender eh, en, en ese en ese orden de ideas y eh, yo diría que que finalmente eh, también es eh, es, es es importante comprender el rol de la ciudadanía en este, en este periodo de, de la historia. Unos colombianos eh, donde aparece una categoría muy importante a partir de, de, de casi que 2008, cuando empieza a legislarse en pro de los desplazados y las víctimas. Primero aparece la noción de desplazado desde 1998 y en la sociedad colombiana empieza a existir una categoría de gente eh, registrada como desplazado, ¿no? Y ya a partir del 2011, eh, pues la, la categoría de víctimas con todas sus eh, hechos victimizantes, y aparece en la sociedad ese rol tan importante de las víctimas del conflicto. Se re reconoce como víctimas del conflicto y, y, y empiezan a jugar un papel sumamente importante con sus instancias de participación, pero también un proceso de reparación a los colombianos que habían sido víctimas del conflicto, que hoy llegamos a nueve millones, más de nueve millones de colombianos, más otros muchos que nunca han registrado más otros territorios colectivos que no han sido reconocidos como víctimas colectivas y que entonces aparece a categoría fundamental también en la política pública y, y, y, y, y lamentablemente también en las dinámicas de la guerra. Eh, eh, muchas víctimas revictimizadas que vuelven a ser víctimas en otros tiempos, eh, muchas víctimas que terminan vinculadas en en grupos armados, en cadenas de odios, de venganzas, de, de intolerancias sociales y marginalidades y pobrezas que hacen como una bomba de tiempo a Colombia entre esos años, hasta, digámoslo así, que hasta el 2016, eh, que Colombia tiene un respiro un poco con el fin de la guerra con las FARC y que tiene un respiro y logra... Eh, eh, a haber una emergencia también de movimientos sociales, pero que ahora eh, en un rato voy a, nos vamos a referir más a esa actualidad contemporánea de los actores, pero quiero expresarme un poco más sobre este periodo del 2012 al 2016 y mencionar otros actores que no hemos mencionado, digamos que eh, clave eh, las resistencias ya, ya en, en el país un poco... Eh, los movimientos sociales, el crecimiento de los movimientos juveniles, los movimientos de mujeres, eh, lo, los movimientos, por ejemplo, eh, contra, los contra los secuestros, los las familias de los secuestrados, movimientos también muy particulares de reivindicaciones sociales, culturales, muy, muy concretas, que, que me parece a mí que entran a jugar eh, un lugar también relevante en esa composición de, de los actores en Colombia y en esas dinámicas. Eh, un poco la izquierda eh, y los partidos de izquierda de, en una ruta también que le ayudó mucho a la paz, decididos a, a la participación electoral y, y, y a presentar en presidencias, eh, ustedes recordarán, desde, desde el 2002 la izquierda en Colombia ha presentado candidato presidencial, eh, por, a, por allá con Carlos Gaviria en el 2001, por ejemplo, y ahí en adelante han eh, venido ahorita con Petro, en fin, de, a, hay un camino de lo electoral que la izquierda se abre en ahí paso, casi que como única alternativa después del fracaso de una guerra eh, de revolucionaria de tanto tiempo que no surtió efecto y, y también entonces eh, un actor allí eh, bien interesante como de, del Estado, como esa, de, de, esas, de, de esas familias y partidos que acaparan el Estado con una, con una lógica que nunca se había develado, que es una lógica de corrupción, una lógica de clientelas, una lógica como de usufructo de los dineros públicos y, y, y, y, y los múltiples enredos y fraudes que han existido. Ustedes recordarán el proceso 8000 de, del 98, pero de ahí en adelante, pues ven ustedes Álvaro Uribe investigado todavía con líos judiciales y, y de ahí en adelante todos, es decir eh, vinculados con paramilitares tuvimos en el 2006 un congreso que decían algunos que en el 80% estaba eh, comprobado que estaban vinculados con paramilitares una cantidad de congresistas encarcelados o por corrupción o por paramilitarismo hasta por far, far política hubo, es decir, una, una mezcla de la política con los con los criminales y los violentos y los actores ilegales, así evidente al punto de que la misma justicia del Estado debía eh, eh, condenar a gran cantidad de ellos y, y, y, un, y, una, y una irrupción eh, eh, como lenta de los movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda que, que pues dieron la sorpresa de, de, de los 10 millones de votos eh, de, de las elecciones pasadas. ¿no? Entonces, eh, eh, ese es un, un, un, un escenario muy interesante para, para, para entenderlo porque un poco con, la, con, con el fin de la era de Uribe y con el inicio del primer gobierno de Santos, eh, se, se, se, se vio un, una realidad colombiana que no habíamos entendido muy bien, pero que quedó muy clara en cuanto a que eh, está, habíamos llegado a un momento de la guerra en Colombia, de la confrontación bélica de las guerrillas y el Estado, un momento de, de, de no progreso, es decir, eh, algunos dirían un empate negativo, un momento donde ya militarmente ninguno de los dos, ni con, ni con los golpes más exitosos, como la operación Jaque o el secuestro de los diputados del Valle, cosas de película, ni siquiera con esas cosas había un crecimiento militar que acercara a unos a derrotar a los guerrilleros y a los guerrilleros a tomarse el poder y, y, y empieza eh, esa situación a, a generar un estancamiento en la dinámica de, de la guerra por el control del poder en Colombia y, y, y, y eso eh, eh, en el primer gobierno de Santos agravado con que fue la política de, de, del primer gobierno de Santos de, se agravó por la eh, eh, búsqueda de objetivos de alto valor, es decir co eh, comportarse en la guerra buscando ya no, paremos esa violencia generalizada de, del gobierno de Uribe y concéntrese las fuerzas militares a dar golpes de alto valor, entonces recuerden al mismo Alfonso Cano, matan por primera en la historia un comandante de las FARC y a otros de otras guerrillas otras se desmovilizan eh, el RG se desmoviliza en el 2006 también en la época de Uribe y bueno el LL nunca Nunca lo ha hecho, pero muchas desmovilizaciones y deserciones individuales de, de los guerrilleros y, y empiezan unas dinámicas un poco desde, desde esa naturaleza. Eh, eh, hay, hay, hay que señalar también que eh, hay, hay, un, hay un revivir del movimiento ciudadanista urbano eh, muy interesante viviendista también, de, de sectores culturales, juveniles, eh, musicales, artísticos, hay una explosión en esta época de, de movimientos que fueron muy afectados por la violencia entre el 2002 al 2010, pero que entre, en el 2014, con ese gobierno de Santos, eh, eh, con el segundo gobierno de Santos, definitivamente... Eh, hay un revivir de las fuerzas vivas en Colombia que logra que la ciudadanía respire un poco, se baja ese nivel de la guerra, salen mil hombres que están en armas de las FARC, salen de, de circulación de, de ese mundo de la guerra eh, y, y empiezan procesos también de reparación. Eh, Pocos, pero, pero, pero los han habido en esos territorios también afectados por la guerra. Entonces, hay una nueva dinámica allí, un respiro de las regiones, en especial de esta región, del Huila, del Tolima, del Caquetá, de, de, del, del, del Meta, donde, donde hay un respiro muy importante entre, el, entre el, a partir del 2016. Yo quisiera como también un poco eh, y, y, y, y ir cerrando con una idea final, pero antes como... Eh, y, y también ir diciendo que, que, que podamos en estos minutos que nos quedan mirar esas preguntas que, tiene, que nos han hecho el público, esos comentarios y poder eh, con Cristian eh, y, y con Robinson a hablar un poco de ese, de ese 2016 en adelante, esto que estamos viendo en la actualidad, eh, lo que está pasando con esos actores en la actualidad y, y, y poder eh, responder algunas preguntas. Eh, y vamos a pues, como avanzando. Pues la, la idea final eh, que quiero dar un poco en el 2016 es que definitivamente Colombia eh, en el año 2016 tuvo una, una oportunidad eh, histórica donde eh, eh, la salida de las FARC como guerrilla del conflicto eh, provocó también esa construcción de ese acuerdo de paz y también la participación de un gran número de sectores y organizaciones eh, de la población eh, me parece a mí que eh, en este momento hay una nueva dinámica de los actores pero también eh, los actores armados están viviendo una reconfiguración de, del territorio y de sus acciones eh, pues que algunos dirían es producto de que el Estado no haya sido capaz de retomar eh, el, el ejercicio de Estado, pues, y del control de las armas en esos territorios y de la legalidad y todo en esos territorios. Y por eso eh, muchas otras fuerzas se aprovecharon simplemente en un ejercicio de copar un espacio un, de, de, de ilegalidad que puede tener unas rentas de ilegalidad y que pueden tener un... un un, unos réditos para un grupo armado. Entonces yo quisiera como dejar allí, darle la palabra también a Robinson y, y a los demás para que podamos hacer también esas, esas intervenciones y voy a ir leyendo los comentarios de los amigos y amigas que nos escribieron que no los he leído todavía. Eh, y el profesor Cristian <coughs> pues ya hicimos ese recorrido que acordamos hacer desde la mitad del siglo XX a lo que tendríamos hoy, eh, después de ese 2016 que son eh, está marcado pues por ese respiro como lo dice Andrés que significó el, la firma del acuerdo con las FARC, eh, esas dos firmas no en Cartagena primero y luego en el Teatro Colón eh, bien eh, ya eh, entrando en la participación de, de quienes nos acompañan esta noche eh, me gustaría primero recordarles en el, en el chat de, de, del facebook en los comentarios se encuentra el link para que quienes están participando formalmente del diplomado eh, puedan registrar su asistencia entonces pueden buscar ahí el link ya se ha publicado dos o tres veces entonces fácil entran ahí, mientras resolvemos y, y conversamos sobre estas preguntas y comentarios podremos entonces eh, registrar esa, esa asistencia y continuar. Bien, yo digamos, en, en la medida de, de, de lo acordado eh, tenemos como tres tipos de comentarios o de preguntas, ¿cierto? Que yo agrupé como en, en en dos o tres grupos, ¿no? Uno que sería la relación de estos actores, de sus violencias con los territorios. ¿sí? Otro grupo de preguntas estarían en lo que yo eh, podría denominar la historia y sus relatos, ¿cierto? ¿Cómo aparecen esos vacíos, silencios sobre ciertos actores? ¿sí? Y una última, un último grupo estarían los efectos o consecuencias sociales de la acción de estos actores, ¿cierto? Entonces, eh, eh, dentro de cada grupo de, de estas eh, preguntas y comentarios, voy a eh, leer algunos de estos, ¿cierto? Eh, un primer comentario está relacionado más con, con, con lo temático, ¿cierto? La hace Alexis Pacheco, allá a, a comienzos de la exposición. ¿Cierto? Él nos hablaba de cómo Jacopí, en los años 20, 30, tenía eh, una, eh, un movimiento campesino que estaba eh, respondiendo a la llegada de empresas extranjeras a la región. ¿Cierto? Luego, eh, David Guzmán nos habla de las zonas rojas y cómo se han constituido esas zonas rojas como enemigos internos, como enemigos eh, tanto de, de diferentes actores, pero especialmente en esa lógica de, eh, de zona roja como identificación geográfica de zonas peligrosas para el Estado. ¿cierto? Luego, eh, el profesor Luis Alfredo Rodríguez nos llama la atención sobre las trayectorias históricas de la presencia de algunos de estos actores, y en particular nos va a traer unos comentarios, eh, déjenme, voy a, a, a, aquí a los comentarios porque son, son bastantes, entonces, es, este es extenso, entonces me gustaría leerlo, el es que nos hace el profesor Luis Alfredo Rodríguez, él dice que mientras Romaña, Romaña controlaba el sumapaz los paramilitares fueron entrando en acciones puntuales, Dentro de estas, el asesinato de Cornelia, hija de Juan de la Cruz Varela en Icononso. No obstante, no es un territorio transformado hacia la lógica paramilitar, como en Tierra Alta Córdoba o el Magdalena Medio. Y pregunta, ¿la consolidación e historia del movimiento campesino explicaría en algo este hecho? cierto Eso eh, tendría entonces, nos llamaría la atención sobre esta lógica o esas trayectorias históricas de los actores y cómo se transforma, digamos, en esta segunda, desde la segunda mitad del siglo XX. Eh, eh, Andrés y profesor Cristian, no sé si quieren de pronto hacer comentarios al respecto de esta primera parte que sería la relación territorio y, eh, y actores. Cristian, si quieres, dale adelante. A ver si te parece bien. Eh, bueno, pues, ¿qué tendría que decir yo al respecto? Eh, sí creo que digamos como que la presencia de ciertos actores armados en algunos territorios ha estado ligado a, a sus tradiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, cuando aparecen las, las guerrillas en la década de los 60, eh, muchas de ellas van a aparecer en lugares que, trae, digamos que históricamente, había tenido una presencia significativa de resistencia en la violencia política, pues por poner un ejemplo, eh, la resistencia liberal en Santander y allí va a aparecer posteriormente el, el ejército de liberación nacional. Entonces, efectivamente, digamos, la, la, la aparición de, de algunas guerrillas sí va a estar relacionada a unas tradiciones de lucha que van a tener los territorios, digamos, como que en, en esos inicios y muchas de ellas también se van a ir desplazando hacia donde se encuentran estos territorios de resistencia porque se considera que es, entre comillas, más sencillo poderse acercar a la población civil porque es una población que ya ha tenido contacto con, con organizaciones armadas y que entiende un poco la dinámica de lo que sería el conflicto. Eso, con ello no, no quiero decir que la gente aceptara, ¿no? digamos, para la insurgencia. Ese era como, como un aspecto que revisabas mucho a la hora de dónde establecer sus, sus, sus puntos, especialmente los de origen, ¿no? En cuanto... Eh, al paramilitarismo, pues efectivamente como yo traté de decir de forma muy breve, hay unas, eh, si se quiere, diferencias entre cómo surgen los, paramilitares, eh, los grupos paramilitares de, acuer de acuerdo a los territorios, ¿cierto? En un, algunos surge muy relacionado con eh, combatir directamente a la insurgencia, en algunos otros surge como estos ejércitos privados que supuestamente van a cuidar eh, a ciertos sectores sociales que... que que son significativos en esos territorios, en otros lugares van a aparecer más con alianzas políticas para eh, perseguir, digamos, a candidatos políticos de, de, de nuevas fuerzas políticas, caso de la UP, ¿cierto? Entonces hay una relación estrecha entre políticos tradicionales y la aparición de, de grupos paramilitares buscando aniquilar o, o por lo menos sacar del escenario político a estas... Eh, nuevos digamos, líderes políticos, si se quiere, eh, pero también para presionar a la sociedad a que vote o no por determinados candidatos. Entonces, creería yo que, digamos, como que la presencia, tanto de la insurgencia como de los paramilitares, pues sí va a tener sus, sus dinámicas particulares de acuerdo a los territorios y efectivamente también de acuerdo a cómo se han consolidado los territorios y, y digamos el tejido social, el, el peso histórico, eh, sus tradiciones de lucha, pues asimismo van a eh, tener algún tipo de relación con estos, digamos, dos eh, actores armados. La relación con el ejército o, o con las fuerzas militares yo sí diría que, pues que va a depender de la, de la presencia, no o presencia o no de las fuerzas, porque como lo decía el profesor Andrés, hay lugares donde el Estado nunca ha podido tener el monopolio de la fuerza, ni ha logrado tener presencia, y quienes se han consolidado como ese Estado, ¿cierto?, o lo que uno podría llamar como unos estados alternos, eh, pues han sido las guerrillas, de forma tal que han sido las guerrillas las que han allí eh, servido como, si se quiere, instituciones que posibilitan dirimir conflictos, hacer acuerdos, impartir justicia, eh... Y eso ya, y eso no es de hoy, ¿no? Recordemos con las guerrillas eh, de los llanos, eh, cuando sacan sus leyes del, del llano, la ley 1, la ley 2, que básicamente lo que están buscando es administrar lo que el Estado no es capaz de hacer. Entonces, claro, digamos como que yo sí creo que de acuerdo a los territorios hay unas dinámicas que van a ser particulares de acuerdo a los, a los actores armados, porque también hay territorios en donde la organización social es muy fuerte, y esa organización social pues eh, entra en unas relaciones diferentes, por ejemplo, con la insurgencia, porque ya tienen un peso político, tienen una tradición, y yo sí creo que no hay que, y bueno, eso lo dicen también muchos autores, no hay que ver que las relaciones que estableció la insurgencia con muchas organizaciones sociales sea una relación eh, en donde las organizaciones sociales quedan, hegemonizadas por la insurgencia, sino que básicamente hay, hay algún tipo de, de vinculación eh, en donde hay, digamos, como un, una especie de diálogo y no solo con la insurgencia, con la izquierda en general, porque pues a veces eh, nos quedamos con la con la idea de izquierda solo insurgencia, pero acá también hay una izquierda política que ha estado presente, ¿cierto? Desde el, desde el Partido Comunista, con las organizaciones que después eh, van a ir apareciendo en, en, en, los, en los 70, en los 80, en los 90, que también van a tener un, un trabajo significativo con los movimientos sociales. Y allí, pues, digamos que va a haber una relación mutua de crecimiento entre, entre estos dos sectores. Digamos como que eh, así... De forma muy, muy gruesa sería como lo que podría decir acerca de ese punto. Gracias, Cristian. Pues si me permiten, Robinson. Si me permiten, pues, hacer como algunas reflexiones sobre, sobre temas que, que veo también en el chat y, y algunas de las de las inquietudes que, que, que nos comenta Robinson. Y, y lo primero es que eh, cuando hacen también referencia a, a, eso, a, a lo temático de estos actores y hacen referencia al movimiento agrario en Jacopí, yo creo que Ahí hay algo muy interesante y es, es comprender unas dinámicas de actores locales que en la vida cotidiana fueron generando lazos de sociedad y de organización social que finalmente eh, es lo que se constituyó como, como la presencia de tal vez del Estado-Nación en un territorio. En muchos lugares, por ejemplo, fueron las juntas de acción comunal las que eh, fueron el actor eh, eh, principal del desarrollo de las comunidades, muchas veces este mapa de las zonas rojas eh, y, y comunidades estigmatizadas coinciden con los mapas donde hay, ha habido una tradición agrarista, una tradición organizativa eh, que ha permitido generar niveles de desarrollo para una comunidad, una escuela, conocer arreglar una vía, construir una una iglesia, etcétera, un puesto de salud, lo que sea. Entonces, eh, es muy interesante que paralelo a esa historia de violencia, eh, esos actores de la cotidianidad que para mí son los fundamentales de las organizaciones sociales, los procesos de base comunitario, las asociaciones cooperativas, que han estado presentes en el transcurso de la historia desde 1944 hasta la actualidad, eh, creo que en ellas ha caído también ese peso y en sus hombros del desarrollo de, un, de una sociedad. La política pública ha llegado muy poco a estos territorios estigmatizados. No estoy hablando de las capitales, del departamento, de las grandes ciudades, estoy hablando ni de las cabeceras municipales siquiera, sino de, de la, del área más grande, de las zonas rurales. Entonces, precisamente, eh, es una, eh, eso que refleja una, una situación de exclusión, se acerca mucho con una pregunta que, que y una relación entre derechos humanos y zonas rojas que planteaba ahorita algún estudiante y, y esas relaciones me parece clave entenderla porque en ese marco de estigmatización y exclusión de estos territorios, pues eh, la catalogación de zonas roja eh, lo que desató fue una serie de violaciones de derechos humanos. Y una serie de violaciones de derechos humanos que eh, es, es, eh, nos, es un, nos ayuda en este momento, por ejemplo, a entender eh, qué significa esa relación o ese concepto de multiactor. Y, y, y cuando uno entiende a, la, a las víctimas y conoce los testimonios de las víctimas y sus violaciones a los derechos humanos, uno entiende cómo opera en la vida real esa noción de multiactor. Y no se entienden de pronto como actores desligados. Eh, como de pronto alguien nos preguntaba allí por qué alguna, alguna fuente para entender el, des, el deslinde de los actores armados con la sociedad, no, la noción de multiactor no comprende eh, eh, ese deslinde ¿sí? Sí, sino que antes comprende una realidad que se constituye a partir de la interacción de esos actores y, y, y de actores de poder ¿sí? actores militares de poder que se su, superponen a las territorialidades y a las realidades de esos actores eh, de, de la sociedad civil del actor desarmado de las organizaciones sociales eh, aunque en colombia hemos visto un rol muy importante de lo que hoy se llaman terceros civiles es decir civiles involucrados con la guerra eh, eh, esto nos da más cuenta de que las relaciones y correlaciones de los actores en colombia ha generado pues precisamente estas situaciones de violencia tan largas que, que hemos vivido pues en, en Colombia, ahí, ahí, tienen, ahí, ahí me da paso para dos inquietudes que lanzaban algunos ahorita acá, y una es sobre, sobre claro, esos, esos eh, paramilitares, o esos guerrilleros que después se convirtieron en paramilitares, y, y lo que han denominado como ese reciclaje de, de, de la guerra, de la gente que está en armas, pues evidentemente eh, es una característica de la repetición, nosotros llamamos como, como una, una manifestación de la repetición del conflicto en Colombia y ese se recicle de gente en armas, gente que no logra dar ese salto a la vida civil que tal vez se dan de pronto algo de oportunidad de ir a la vida civil como los paramilitares o los guerrilleros pero que no logran reinsertarse reincorporarse y, y vuelven al camino de las armas o se ven obligados o, o siguen allí por vocación o por lo que sea entonces ahí hay, hay un aspecto y es entender eso como una persistencia, eso está pasando ahora, eso ha pasado siempre detrás de todos los procesos de paz en Colombia y en, la, en muchas partes del mundo eh, con la variación acá de que esos grupos se vuelven es como en contra de insurgencia es decir o pro paramilitares o proclives a al trabajar con el narcotráfico o se vuelven guerrillas en otra parte como en el salvador se volvieron mafias por ejemplo pandillas entonces eh, eso es también importante entender ese reciclaje y también una noción que veo allí como en el chat de pronto no nos, no nos hicimos en dar a entender eh, y, y es que eh, la noción del paramilitarismo está sumamente presente en esta región, por eso les mostré siempre eh, mapa de paramilitares, mapa de guerrilla y mapa de ejército, en, en lo, cada uno de los periodos que les mostré, y la presencia del paramilitarismo es, es abundante, es decir, en el Tolima en el Huila, en, en, en todas partes hablaba del bloque Tolima pero también de, la, de, de lo que se trató de construir en el Huila, que, que se intentó llamar el bloque Huila, pero también eh, eh, la noción de paramilitarismo en esta región es mucho más profunda que de, de solamente la existencia de un grupo paramilitar en un territorio, y esto tiene que ver mucho con lo que se llamó la policía chulavita, sí, y, y, y, y, los, y las bandas conservadoras que se originaron eh, en, en, en Boyacá, sí, pero también en, en el Tolima, eh, en el Huila. Eh, en, en lugares como Chaparral se, se generaron también como autodefensas conservadoras que, que, que en ese momento actuaban con, con, con la policía chulavita en complicidad más o menos como lo que sería, sería un paramilitarismo moderno pues pero, pero en ese momento eran autodefensas conservadoras y el Huila particularmente tuvo dos que fueron como en sus, sus características, sus endógenas, que fue la que les mencioné en Colombia, Huila, en Potrero Grande, una autodefensa conservadora desde 1953, y otra en, que en Santa María Huila, en el occidente de Huila, en el límite ya con el Tolima, Santa María Huila, hubo una, una, una, una, una defensa civil que se armó también y que se enfrentó muchas veces con los guerrilleros de, de, de las FARC en los años 60. Esos mismos grupos también después fueron un nicho para que eh, en los años 90 y 2000 llegaran los nuevos paramilitares y se incubaran otra vez allí. Allí nacieron paramilitares como, por ejemplo, en el norte de Huila, los que se llamaron los héroes del Yarí, eh, eh, eh, que eran una, una, una especie de, de guerrilla de, que venía del bloque Tolima, se bajó una rama con otra gente que subió del Caquetá y del Meta de una zona conocida como el Yarí y crean ese frente Yarí ahí eh, en, entre los municipios de Tello, Baraya, Colombia y cometen muchos asesinatos, muchos desmanes, muchas eh, violaciones entre los años 2002 y 2004 2004-2005, entonces el tema del paramilitarismo es una cosa muy profunda en esta región, hay un paramilitarismo endógeno en el Huila, una, una guerra en el Huila también con bandas conservadoras entre 1960-1965, en toda la parte de, de Tesalia, eh, eh, Iquira, Palermo Santa María, toda esa parte de occidente hubo masacres de bandas conservadoras a poblaciones civiles nosotros en las comisiones de la verdad logramos eh, establecer un registro de masacres y de asesinatos de esa época de los años 48 al año 1965 de bandas conservadoras en toda esta región y semana tras semana masacre tal masacre de esas bandas conservadoras. Entonces eh, lo que hoy llamamos paramilitarismo en la región de Huila es, es, es estamos hablando de una tradición de, de autodefensas conservadoras eh, que se ha caracterizado por tener siempre el apoyo y, y, y, y, la, y la cooperación con las fuerzas militares precisamente eh, estas bandas conservadoras de ese entonces también fueron armadas por la policía chulavita y, y, y, y, y, y, y funcionaron así como funcionan en la actualidad y yo creo pues que son un, un actor fundamental para entender las dinámicas de conflicto armado en la región. Eh, hay, hay otras preguntitas que me parecen muy interesantes. Una, hay, hay una que, que, que habla sobre la percepción de las gentes y, y, y, y otra que habla también sobre, sobre las pases sociales y las identidades y la reparación. Y me gusta mucho porque nos lleva a ese otro lado de los, del actor de la ciudadanía eh, a ese otro lado, digamos, de, de, de, de ese actor hacedor de futuro, el que en la cotidianidad está afrontando eh, día a día el conflicto, más el salir adelante, la pobreza, etcétera, Y, y esa percepción de la gente es hacia el conflicto. Eh, hay, hay, hay una percepción que a mí me impactó mucho en este trabajo con la comisión y es una, y es una percepción de olvido, un, un, un, un olvido de, como un autosilenciamiento de, de, de, de los acontecimientos de la guerra y no solo el acontecimiento sino un olvido de los responsables de la guerra eh, y, y, y casi que de también de, de, lo, de, lo, de lo que produjo esta guerra de quienes fueron los los beneficiarios de esta guerra un olvido que, que, que creo que es un auto silenciamiento y también eh, hay, hay, hay una percepción en la gente eh, de, de un desencanto y, un, y una y una y una incredibilidad de lo que puede ser la construcción de una paz eh, el imaginarse un país donde no haya grupos armados ilegales es decir eh, un país como cualquiera en el mundo que no tiene guerrillas, que son la mayoría. Hay una imposibilidad en los colombianos de imaginarnos ser un país sin grupos ilegales, o imaginarnos ser un país eh, más equitativo y con una brecha más, más pequeña de la distribución de la tierra. Hay un imaginario en que eso no es posible. Y, y, y hay un imaginario que pues eh, necesariamente pesa, en, en sobre todo en las grandes urbes, donde, donde el conflicto eh, ha podido silenciarse con facilidad por el mercado y por otras dinámicas de la vida y que pues ahí está presente. Y hay otra percepción muy delicada que es la percepción de, de, de un dolor nacional que no ha sido tramitado, como una, un, una, una gran afectación, creo que un trauma pos como un estrés postraumático de larga duración después de tantos años en estrés colectivo hay una situación también mental en las víctimas en los que participaron en la guerra en los políticos en la sociedad en general intolerante que abusa de los niños y maltrata a, a las mujeres que comete feminicidios es decir hay una situación eh, seria, mental, subjetiva en la emocionalidad de los colombianos, que, que eso definitivamente de seguro debe ser una barrera impresionante para que eh, no podamos salir de la guerra, una cosa que nunca ha sido tramitada acá, la atención psicosocial, eh, que ha habido y ha habido mucha, pero para el tamaño de la violencia acá ha sido insignificante la, los procesos de atención psicosocial, eso lo hemos vivido en la comisión, nosotros eh, tratamos de articular nuestros procesos con el Ministerio de Salud, que acompaña a los procesos de atención psicosocial a víctimas y lo solventamos, pero en la mayoría de la gente eso no es así, entonces ese es un aspecto, cuando uno dice hacer las paces, hay que hacer las paces pero desde esas nociones y desde esa conciencia, que casi que pases con nosotros mismos pases con el vecino eh, pases con, con, con, con el otro que, que vino de la guerra, con él es militar, con el es guerrillero, es decir, pases con nuestros familiares. Hay que hacer unas pases que yo creo que es el, es el, el, el aspecto medular para poder construir una sociedad diferente eh, en este país. Y, y, y, y, y pases con muchas cosas, incluso a quien hablaba ahorita sobre el tema de... De las, de las afectaciones en la economía y en las exportaciones. Eh, es decir, acá acá hay una paz que deben hacer las élites con, con el pueblo empobrecido. Es decir, esos grandes ricos que, que, que, que, que tienen el control del, del, de la tierra, del capital, el mercado, eh, los bancos, hay que hacer una paz para poder vivir con, con los más pobres del campo que que alguien lo decía, es que son los que se usan para ir a la guerra, la guerra en Colombia ha sido de jóvenes y de niños y de niñas, ha sido de, de, de, de, de generaciones de jóvenes que se han ido para la guerra, quienes empuñan los fusiles en la guerrilla, en los paracos, en, en, en, en el ejército, en la policía, son los jóvenes. Sí, entonces eh, es un uso también de, de, de todos los actores y de todos los intereses privados de las multinacionales, de los, gru de, de, de los de los políticos y sus redes clienterales, es un uso indiscriminado de la población y de sus públicos, pues para acaparar eh, un poder y, y pues para, para también eh, que el como los que se logren los objetivos de sectores muy particulares, de actores muy, muy, muy sectorizados. La riqueza en Colombia es una cosa que está muy concentrada. En serio que hay un índice que mide la concentración de la tierra en el mundo que se llama el índice Gini. El índice Gini le dice a cada país cuál es el nivel de concentración de la tierra. Y mientras más, más alto el índice más concentrada está la tierra mientras el índice de cada país se acerque más a 100, 100 es la concentración absoluta de la tierra de un país, y mientras más bajo el índice Gini, pues más de desconcentrada está la tierra, o más demócrata ha sido el reparto de la tierra el índice Gini de Colombia está en el 0.87 es decir una cosa que por poco estamos en, es decir, casi que la tierra de los colombianos está en el 3% de la de, de los ricos y es una vaina que uno dice hay que hacer unas pases de esa manera o si no nunca va a haber nunca va a haber una, una paz una paz completa y, y, y, y las afectaciones a la economía no han, solo han sido a la macroeconomía a las economías de exportación o de importación sino sobre todo a las economías eh, eh, locales eh, regionales a las cadenas de, de producción eh, o, o a las, y a, a las cadenas de, de producción en todo nivel, eh, al empobrecimiento de las gentes por, por, por, a causa de, de, de su involucramiento en el conflicto, de ser víctima en el conflicto. Una víctima no es solo víctima, sino que es un, una persona empobrecida cuando usted cuando usted habla escuche que hay una persona víctima de abandono o de despojo de tierra es una persona que no es solo víctima que le quitaron su tierra no la empobrecieron absolutamente si le, si le quitaron todo las gallinas la ropa y está en la ciudad sin con qué pagar un servicio público entonces es decir, las afectaciones de la economía ha sido mucho más grave en el nivel local y y, y familiar incluso eh, eh, eh, digamos, regional, eh, y al nivel internacional, pues, digamos que las afectaciones han sido bastante grandes, pero, pues, los capitales se han movido, de todas maneras, de una manera en Colombia que han permitido eh, autorregularse, eh, eh, exitosamente a partir de la dinámica del conflicto, la guerra no ha sido un limitante para que las empresas petroleras se enriquezcan o, obviamente no, no de la misma facilidad que lo pueden hacer en Arabia Saudita, pero sí no ha habido ningún problema porque pues también eh, fueron empresas incluso multinacionales que se acostumbraron a negociar con los grupos eh, paramilitares y de pagar vacuna a la guerrilla y, y a pagar vacuna a toda la ilegalidad, alimentar el mundo de la ilegalidad y alimentar otros otros otros digámoslo así otras ramas de la exportación en colombia como la coca y el narcotráfico pues que es yo creo que es, es, es el número uno, el, el producto interno bruto que genera la coca en Colombia es un producto muy alto, de grandes capas de, de, de, de, de la sociedad colombiana eh, viven su cotidianidad y sus ingresos a partir de, de actividades relacionadas con la ilegalidad del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, también es una economía colombiana que, que, que se acostumbró a estar eh, eh, estable para en la acumulación de riqueza para unos sectores minoritarios eh, en crisis permanente para un, una población y casi que un, con un salvavidas que es la ilegalidad, la guerra, el narcotráfico, que es lo que ayuda a que... A que, a que la economía de los pobres de Colombia no se caigan de una manera absurda. Entonces, uno hay que tener una lectura, digamos, de la, de la, de la macroeconomía también en Colombia a luz del conflicto, pero, pero pensando otra vez en esos otros actores eh, que, que de, de, de la sociedad que también se han visto eh, muy afectada por la economía. Eh, eh, eh, yo solamente, pues, por ahí decían algo del DAS, y el DAS no era un actor armado, yo se cerraría con esta parte daría la palabra a Robinson y también para diciendo una pequeña historia sobre el DAS y uf, varias historias, pero la que más tengo presente en este momento es sobre el DAS, es, es, es casi del DAS como tal, casi como 14, 15 años de historias del de DAS en el sur del Huila, en Pitalito, en Altamira, en Garzón, en, en, en, que eh, por ahí en, en, en Isno, San Agustín, todos esos municipios de, del sur del Huila, eh, eh, pues tenían el Alto del Pericongo, en el departamento del Huila, que es un alto muy bonito, donde está la historia de que la cacica gaitana, eh, decepcionada pues con, por la conquista, se lanza ya esa historia de, de, la, de resistencia de la casica del Alto del Pericongo, pues el DAS volvió durante casi 15 años ese Alto del Pericongo cadáveres para votar muertos que eran producto de lo que ellos llamaban la limpieza social en toda esta región del sur del Huila es decir, desde un bandido hasta un opositor político, hasta un estudiante revolucionario hasta eh, cualquier un, un habitante de calle eh, eh, eh, se puede detenerlo eh, y desaparecerlo tirado desde el pericongo entonces uno dice, wow uno cree que hay actores chiquitos así como el DAS, eh, que es será cualquiera de tantos actores que hay en el marco de, de la fuerza pública, el Estado y los grupos armados legales, e ilegales, pero si ustedes miden el dolor como la actuación de este actor, uno dice, wow, eso eh, ha generado grandes impactos. Yo siempre que paso por el, por el pericongo, por mis entrevistas en la comisión, eh, escuchando las historias de la cantidad de, de, de, de muertos y decenas de muertos, eh, en, en ese pericongo, pues me conmueve mucho. Hay que estudiar, por ejemplo, los cementerios que están en toda la ribera del río Magdalena y sus NNs para que veamos la dimensión de lo que pasó en el pericongo. Entonces, dejaría allí, profe Cristian, ahí como para ir cerrando. Me toco, me toco así. Bueno, eh, profe Cristian... Eh. ¿Se encuentra conectado? Sí, sí, señor. Listo. Eh, bueno, yo, yo quisiera también, eh, eh, como para pasarle la palabra, digamos, retomando ya es, ese avance en, en, en los comentarios que hace Andrés, que digamos, eh, retomó varios de los comentarios que están en el chat y que también, pues, eh, vale destacar en esta sesión, eh, hemos tenido también una, una gran cantidad de comentarios, que también empiezan a, a tocar temas de las próximas eh, conferencias, de los próximos encuentros que vamos a tener. Por ejemplo, el tema de la reparación, que será eh, la próxima sesión que tendremos en 15 días, ¿cierto? Y que eh, va, vamos a, a ver casos específicos de reparación. Eh, y llevando un poco... Eh, eh, ya como a, a, a retomar esa, esos grupos que de pronto les comentaba de, de, de preguntas, que, que me parece a mí que pueden estar allí surgiendo entre las, los, las personas que nos acompañan, está pues la historia del conflicto armado y sus relatos, ¿no? Y allí aparecen esos actores como el DAS, ¿no? Pero yo creo que también hay otras preguntas que, que aparecen allí, eh, precisamente la que hace eh, Amparo Loaiza, sobre cómo perciben las gentes estas realidades, ¿no? Esas realidades del conflicto en su territorio. Y había también, en otro momento, Marta Lucía Castellanos nos hablaba de la reparación territorial, ¿sí? Y en secuencia también Sandra Milena Rojas nos hablaba sobre la consecuencia, ¿no?, esto ya como en los efectos y consecuencias sociales del conflicto, en eh, eh, las consecuencias de las múltiples acciones, de estos múltiples, múltiples actores, donde ella lanza como una, una frase muy, muy, muy certera, ¿no? Ella dice que eh, Colombia es un país habitado por el miedo, ¿cierto? Es un miedo que no viene de un solo actor, como también lo deja claro Andrés en sus comentarios, en la exposición, ¿Cierto? Y, y también José Méndez nos habla, bueno, y los civiles y el poder del Estado. Entonces, creo yo que entre los efectos y esas formas de narrar o esas pro, formas de la historia del conflicto, nos hablan también de otras voces que están en esos actores como son las víctimas o, o, o los testigos del conflicto, ¿cierto? Yo los dejaría allí y abriría también como esa, este momento de reflexión y comentarios, eh, profesor Cristian. Bueno, gracias, profe Robinson. Mm, lo primero era como referirme a dos cosas que estaba, ahí, que, que también comentó el profe Andrés, una ya pues que ya hace un, un tiempo en las respuestas, cuando se hablaba de las zonas rojas, ¿no? Entonces también señalar que las zonas rojas no es un, no es algo actual, sino ya allá desde desde la década de finales 50, 60 se empezó a hablar de las repúblicas independientes que eran estos lugares en donde empezaron a hacer presencia la resistencia campesina, y si no estoy mal, el que habló de las repúblicas independientes fue Álvaro Gómez, y entonces empieza a señalar que estos lugares son lugares en donde no hay un control por parte del Estado, que funcionan, pues como su nombre lo dice, de forma independiente, y que el Estado debe darles un tratamiento, y en este caso militar, e intervenir en estas zonas, eh, lo que va a digamos, a, a profundizar las diferencias entre quienes estaban resistiendo y el Estado, generando que, digamos, para el caso de Marquetalia, esta primera resistencia campesina eh, vaya a desembocar en la conformación del, del, del bloque sur y después de lo que va a ser eh, las FARC. Otro tema que, que del que no, no intervenía ahorita, pero que esté relacionado con un poco con la actualidad, eh, me parece a mí que eh, en la actualidad hay un, digamos, una diversidad de reivindicaciones sociales que siempre han estado, no, no, no son nuevas, pero que el conflicto armado, ¿sí? o sea, la presencia de las FARC, que era la guerrilla más, más grande, eh, y digamos también el, el nivel de confrontación que tenía el ELN en la década de los 90 y en los 2000, hacía que quedaran como soslayadas, como invisibilizadas, como si no estuviesen allí presentes, y que cuando eran vistas... Se entendieran bajo la lógica de que eh, estas eran agenciadas por la insurgencia. Y con el proceso de paz de las FAR, eh, estas reivindicaciones sociales eh, se hacen muy evidentes, y es lo que estamos viendo en los últimos años. Y acá la cuestión es que mm, el Estado ha intentado, ha intentado no, eh, les da un manejo como si estuviese combatiendo a la insurgencia. Y es un, digamos, tramita este tipo de, de conflictos eh, por la violencia y allí entonces también eh, se ve, o sea, se puede, se puede entender el, el, por, el, el, el porqué de la acción del Estado. sí O sea, ¿por qué el Estado sigue actuando de esa manera? Porque sigue con esa lógica eh, del combate a la insurgencia, eh, una lógica militar, una lógica en donde no, digamos, no hay mucho espacio al diálogo, a la concertación, eh. También eh, eh, esta lógica eh, lleva a que en muchos sectores en donde el Estado no, no hacía presencia y empezó a hacer presencia, pues también hay una resistencia de la sociedad porque pues básicamente sigue dominando, me parece a mí, esta lógica, esta lógica militar a la hora de relacionarse con la población civil y sobre todo de, de dirimir y atender las reivindicaciones sociales. En cuanto a los relatos, claro, efectivamente... Eh, la historia como, como narración eh, se construye todos los días, ¿cierto? Se construye todos los días porque la historia, digamos, si lo vemos en términos, no estoy hablando de la historia como el devenir del tiempo, sino la historia como disciplina de las ciencias sociales, pues se construye a partir eh, de los rastros, de las marcas, de las huellas que dejamos los seres humanos. Y en esa medida, los relatos del conflicto armado, eh, se han centrado solo en unas de ellas y hay otras, otros rastros, otras voces que no han tenido la misma capacidad de ser escuchadas. Entonces, eh, uno podría ubicar que hasta cierto momento hay trabajos más de tipo académico, eh, muy, fan, muy fundamentados en documentación oficial, en prensa, eh, muy centrados de pronto en los actores grandes del conflicto, entre las guerrillas, el paramilitarismo, el papel del Estado... Eh, los empresarios, pero no, digamos, no había mucho espacio para las víctimas y quienes día a día tuvieron que convivir con el conflicto y conviven con el conflicto armado. Eh, yo creo que ahí en su momento jugó un papel muy importante el Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, haciendo un poco ese trabajo, intentando eh, darle voz dentro del relato y dentro de la construcción de una memoria nacional a estos sectores sociales que estaban eh, marginados en esta construcción eh, pues creo que como muchos saben pues el, el, el centro de memoria ahí entró en, en unos cambios, etcétera, etcétera, creo que, que, que había un trabajo como muy importante que, que, que se perdió y uno se da cuenta porque ya el centro no tiene como el impacto que tenía en ese momento a la hora de intervenir en este tipo de asuntos y me parece a mí que eh, no sé, digamos utilizar la palabra relevo pero en alguna medida la comisión de la verdad ha tomado un poco ese papel que tenía antes el, el centro de memoria y que son relatos que son significativos porque son relatos que a partir de contar sus experiencias ayudan a sanar, ¿cierto? Ayudan a sanar a las comunidades porque se cuenta su verdad, pero también ayuda a sanar a la sociedad porque se acerca a, a los relatos de, de las comunidades y también porque... Eh, contribuye a la construcción de una memoria que tiene que ser polifónica, ¿no? Acá el problema ha sido que la construcción de memoria histórica que hemos tenido casi siempre se ha, se ha intentado imponer por algunas instituciones y yo creo que esa es una de las pugnas que hay hoy muy fuertes, ¿no? Y es la memoria del conflicto, porque a la hora de, de hacer la memoria, pues normalmente se asignan responsabilidades y ni el Estado, ni, ni las élites políticas lo han querido hacer. Un poco lo que decía ahorita el profesor Andrés cuando les dije, cuando decía que la comisión pues tenía que arrancar desde el 58. Ahí, pues, es un ejemplo muy evidente. ¿Por qué? Porque eso implica, olvídese de la violencia política. O sea, eso no tiene nada que ver con el conflicto armado porque básicamente allí se quiere asignar la responsabilidad a la insurgencia. Y, él es, y digamos, el Estado no la tendría porque lo que hace es actuar en defensa de la institucionalidad. Pero, como lo decía el profesor Andrés, para poder encontrar muchas de las raíces del conflicto armado, pues hay que irse a la violencia bipartidista. Y esa es la violencia de la élite política, de las familias de estas castas que lo que hicieron fue, eh, digamos, iniciar estos procesos de, de confrontación eh, entre la población, porque si uno va y revisa, dirigentes conservadores y liberales importantes, pocos fueron víctimas de la violencia, básicamente quienes fueron víctimas de la violencia era la población de a pie, la población de los municipios, de las veredas, ¿cierto? Víctima de la violencia chulavita, de la policía conservadora, posteriormente la retaliación de, de los liberales armados que tuvieron que defenderse porque no, no encontraban otra forma, pero también hay que recordarnos que esta violencia pues no inicia allí, ¿no? Ya desde los 30 cuando llegan los liberales al poder viene una retaliación de los liberales respecto a los conservadores por la hegemonía conservadora. no con ello diciendo que venimos en un ciclo total de violencia porque se pueden ubicar periodos históricos de relativa de relativa calma, por decirlo de alguna manera, pero, pero pues efectivamente en esta construcción de, me, de, de una memoria histórica del conflicto armado sí se necesitan de muchas voces, se necesita que mucha gente sea escuchada y además que, vuelvo y digo, a partir de este proceso de escucha se pueden dar procesos de reconciliación, de sanación, de que mucha gente sepa qué fue lo que sucedió, especialmente la, las víctimas del conflicto que sucedió con sus territorios, con sus familiares, con sus seres queridos. Entonces yo creo que que, que digamos como que estamos en esa tarea, no solo las instituciones que están diseñadas para ello, sino yo creo que desde la academia, desde las organizaciones sociales, algunas ONGs y las mismas comunidades han venido en, en, en ese trabajo y, y un poco mmm, eso se evidencia en, en lo que sucede hoy en el país, ¿no? Entonces, ciertas instituciones que que han perdido legitimidad porque se ha conocido su participación en el conflicto, ciertos personajes que no tienen la misma credibilidad porque se ha conocido su participación en el conflicto, y si bien de pronto no se puede llegar a veces a una verdad jurídica, eh, que sería, eh, digamos, como si se quiere lo ideal, eh, si sí este tipo de, de narraciones y de circulación de otras voces contribuye a que la sociedad por lo menos tenga la capacidad, no la capacidad que la sociedad pueda ir conociendo eh, quiénes ¿cierto? Y de qué forma se involucraron en el conflicto armado y que pues, como decía el profesor Andrés, no se señale que, bueno, esto es un problema de la insurgencia, toda la responsabilidad es de ello y acá nadie más tuvo nada que ver, solo actuamos casi que en, en una situación de defensa. Entonces sí me parece a mí que, que esta, este proceso de construcción en el que estamos y en el que seguiremos es, es muy importante, es muy enriquecedor y ojalá eh, fuera más acompañado eh, por la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, creo que no, el profesor Andrés me dirá, pero creo que va hasta este año un poquito más y ya termina su trabajo. Entonces, sí creo que, eh, que debería haber, digamos, mayor empeño allí, ¿no? También allí se nota que no, que no hay mucho interés y un ejemplo es pues, lo que pasó con el, con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo dejaría como está ahí la intervención. Bueno, eh, bien, yo, yo creo que ya tenemos dos horas y cincuenta de transmisión. Eh, durante estos estas dos horas eh, largas hemos podido, pues, eh, hablar sobre lo que se propuso sobre esa perspectiva de multiactores, que vemos también cómo empieza a generar también una serie de, de llamar pues la atención sobre esas varias historias, esos varios relatos que se tejen allí, y que un poco eh, eh, con eso nos estaba hablando el profesor <coughs> Andrés, ¿cierto?, cuando hablaba sobre la, la... Lo, lo que él había mostrado en perspectiva de los mapas paramilitares, guerrilla, Estado, ¿cierto? Así como esa, esa disputa por el relato que nos narraba también el profesor cristian ¿cierto? Y creo que allí eh, también esa, esa, esa mención sobre esos relatos proviene mucho de, de los comentarios y preguntas que hacen profesores, profesoras, estudiantes, ...y consejeros de paz que nos acompañan... ...además del público en general que está aquí... Eh, eh, ...acompañándonos... ...más de 50, 60... ...personas que están en línea... ...más las reproducciones que vendrán después... ...cierto... ...entonces creo que en estas dos primeras sesiones... ...esa mirada... Eh, ...histórica ampliada... ...¿no?... Eh, ...donde eh, el trabajo dedicado... ...el trabajo comprometido de la comisión... ...nos trae... ...muchísima información comprendida, organizada de una forma que tan rica que nos permite también ampliar esas miradas, inclusive más allá del multiactor, traer los relatos, los hechos y demás, ¿cierto? Y esta mirada también desde, desde los especialistas de la universidad de Cundinamarca, la Universidad del Tolima y también de acá de la Universidad Surcolombiana, desde una mirada ya desde la universidad, pues también recrean esas, esas miradas, esos, esos análisis eh, eh, académicos que están también continuamente dialogando con las comunidades eh, en algunos momentos también o, o, o recurrentemente también con esos actores institucionales y demás. Entonces, cre creo que con estas dos primeras videoconferencias logramos eh, dar una mirada general que nos permite pasar a miradas puntuales que vendrán en las siguientes videoconferencias. Eh, eh, en ellas también pues tendrá protagonismo la comisión eh, y las universidades que estamos organizando este diplomado, ¿cierto? Y para ello entonces, eh, además de agradecer eh, a Andrés y al profesor Cristian pues por esa amplia exposición que hicieron el día de hoy, me gustaría entonces eh, invitarlos e invitarlas <coughs> para que la próxima sesión que se va a realizar eh, el 5 de agosto, ¿cierto? Que va a las 5 de la tarde igual. Vamos a tratar el, los temas, a ver, ya les Confirmo, cierto, de memoria, verdad y reparación con un enfoque regional y poblacional. Y precisamente yo les eh, les comentaba entre los eh, lo que decía con las preguntas, comentarios eh, para Andrés y para el profesor cristian de cómo algunos de esos comentarios se se aproximaban a los a los temas, ¿no? Que vienen y este tema de la memoria, verdad y reparación. Eh, a partir de casos, nos empezarán a traer, pues, también otras reflexiones sobre <coughs> cómo, eh, cómo han actuado comunidades, cómo han actuado en diferentes instituciones en estos contextos donde el conflicto armado ha pasado y ha dejado, pues, eh, dolor, sufrimiento eh, y, pues, también el tema de la memoria, quién narra esa memoria que muchas veces es, eh, también aparece allí. Esos, esos silencios de los que eh, fueron votados eh, desde el Pericongo, como lo contaba Andrés, o de los olvidados y los invisibles de esa historia, que muchas veces eh, requiere ser contada también como forma de reparación. Entonces, la próxima sesión nos encontraremos. Eh, agradecemos a ustedes por el, la, la compañía y por eh, todos estos largos minutos que muy fueron muy eh, ricos en temáticas y, y demás. Entonces, eh, muchas gracias profesores, eh, a Mireya que nos acompaña también en el webmaster, eh, aquí atrás de todo esto, ella está siempre atenta, y a todos ustedes una feliz noche.